se van conectando aquí en las redes de Bajo Radar, México Frontera Norte y también al Encuentro de Gestión y Emprendimiento Cultural Hermosillo 2020, donde tengo el agrado de presentar a Marc Catalá Él es director creativo de mucho, un estudio de diseño estratégico internacional que inició operaciones en 2002. Integra el branding y la estrategia creativa y el diseño transmedia para construir narrativas visuales que transforman la cultura de una marca. Esta empresa trabaja en proyectos globales desde sus oficinas en Barcelona, San Francisco, Nueva York, París y Melbourne en Australia. En mucho potencian la inteligencia colectiva y el intercambio multicultural en la búsqueda de imágenes emocionales. Después de ser director, del, eh, director creativo del periódico británico The Observer, a sus 25 años de edad, Marc Atalá empezó a liderar proyectos de alcance global, ¿sí? transformando la imagen de grandes campañas eh, de, de empresas y compañías e instituciones como Movistar en España, la Escuela de Economía en Toulouse, Francia y el Fondo Europeo de Inversiones. Nuestro invitado ha recibido importantes premios en el mundo del diseño es miembro también de prestigiosas asociaciones internacionales en esta rama del arte y el diseño. Eh, Marc Catalá ha impulsado eh, un trabajo importante en, en, en su estudio, en su empresa dedicada pues, a, a estas artes. Ha impartido múltiples conferencias en el circuito internacional, precisamente como esta que hoy nos hermana entre España y México. Marc Atalá ha ejercido como profesor en Centros Universitarios de Arte, Diseño e Ingeniería. Actualmente es co-director -co del Máster Postgráfica en la Escuela Superior de Arte y Diseño con sede en Barcelona. Doy la palabra a Tomás Guido, quien nos hablará de la Masterclass Descubre Tu Insight, que hoy nos reúne y nos une también a través de estas plataformas digitales en las diferentes latitudes en que nos encontramos todos bajo el mismo radar. Adelante, Tomás. Muchas gracias, Martín. Eh, excelente presentación. Hoy es un honor también acompañar a Marc Atala eh, en esta charla. Eh, yo solo me quería robar un poquito de tiempo eh, antes de empezar y darle la palabra a él eh, para, para enmarcar su charla en, en, el, en, en este ciclo formativo de mediación y acompañamiento eh, que es bajo radar y entender para todos los que están siguiendo este, confiando en este proceso, entender en dónde se sitúa eh, su charla. Como sabéis, en bajo radar hemos planteado cuatro, master, eh, cuatro mesas redondas, espacios de contagio, como nos gusta llamarlo, durante todos los sábados. Ya hemos realizado eh, dos, dos de estos espacios de, de diálogo, eh, desde lo que son espacios más... Eh, eh, eh, divergentes, o sea, más de inspiración, en donde queremos eso, contagiarnos y donde estamos invitando algunos proyectos, iniciativas eh, que están proponiendo procesos innovadores en, en, esta, en, este, en este momento crucial y nos proponen ideas y estrategias y maneras de hacer y actitudes para afrontar el desarrollo de nuestros proyectos culturales. Son cuatro webinars que hemos empaquetado con... con bajo estos cuatro, cuatro conceptos clave, lo común, ¿no? el impacto social y medioambiental de la cultura, las pantallas, todo ese proceso de digitalización que estamos viviendo de los procesos culturales. El próximo, que será este próximo sábado, habla de lo llamamos los cuerpos, todos esos procesos que parten desde las personas, todos esos procesos comunitarios. Tal vez allí hay mucho más. Es eh, muy, muy importante cómo esos procesos de encuentro que tiene la cultura se van a desarrollar a partir de ahora y que parten no, no desde, lo, desde lo cultural, sino desde, desde las realidades sociales que afectan en estos momentos a, a, a las personas y a través de procesos artísticos y, y creativos. Eh, y lo sostenible, insostenible, lo sostenible e insostenible en cultura, que será nuestra webinar de, de cierre, eh, y digamos que esos cuatro espacios son la, esa capa más de inspiración, más, más de, de intentar ver e inspirarnos en estos momentos y en este proceso. Y las cuatro masterclass eh, son esos espacios divergentes, esos espacios donde vamos a aterrizar eh, nuestro, nuestra donde queremos planificar, aterrizar nuestra idea de proyecto. Eh, en estas masterclass estamos usando el Business Model Canvas y el aula virtual de herramientas para camaleones de Plataforma C para ayudarnos a repensar nuestro modelo de, de sostenibilidad. ¿no? El Business Model Canvas se traduce literalmente modelo de negocio o lienzo del modelo de negocio. Nosotros nos gusta hablar de modelos, de modelos sostenibles ¿no? y vamos a intentar diseñar y lo que estamos haciendo es traducir todo ese ese lenguaje empresarial o que proviene del emprendimiento al, al sector cultural. La hoja de ruta, esa hoja de ruta el Business Model Canvas, la explicamos en, en la semana pasada eh, junto a Cristian Venegas eh, y esperamos que con esa tengáis como esa, esa herramienta útil, que sobre todo es lo que queremos hacer en estas masterclass, acercar herramientas útiles, aplicables a vuestros proyectos. Y poníamos énfasis en tres aspectos fundamentales de ese Business Model Canvas los valores que son el, el, el motor que impulsa nuestros proyectos, las comunidades o, o, o las comunidades a las que queremos beneficiar, a las personas a las que vamos a, a, a impactar con nuestros proyectos y los aliados, los aliados que nos van a permitir alcanzar nuestros objetivos y sacar adelante eh, nuestros proyectos. Esos tres valores son el... el, el lo, donde nos vamos a centrar en las próximas tres masterclass y con ella Marc empieza hoy eh, a, a repensarnos, a, y con ella Marche de, a ver, la, la clase de Marc se marca en este, en este primer pilar de nuestro modelo, ¿no? la, el, la propuesta de valor, los valores de que, están, que impulsan nuestros proyectos. Yo creo que sin adelantarme a lo que él nos va a contar, eh, su su masterclass, su charla de hoy nos va a permitir identificar eh, nuestra motivación profunda, ¿no? Esa, ese insight que va a mover eh, nuestros proyectos, pero sobre todo creo que es muy interesante tener a Marco ya aquí para aprender a comunicarnos a comunicar esos proyectos culturales, que yo por del sector cultural también caigo en, en las redes de encriptar, de de, de, de, que nos cuesta ¿no? Tener los, los, la, la pasión de la cultura nos hace olvidarnos que al otro lado hay esos interlocutores que tienen que entender lo que queremos hacer y que tienen que entender nuestros proyectos y tienen que entender esos procesos o sea que marca aquí es fundamental para ayudarnos a, a traducir esas emociones en unos lenguajes en unas y nos va a acercar herramientas súper pertinentes para para poder para poder, eh, para poder eh, destilar y, y, y, y poder comunicar bien el por qué el qué y el cómo vamos a hacer lo que queremos hacer. marca Agaralá, como habéis visto, tiene una trayectoria espectacular. Eh, es un referente en España y creo que en Europa y en el mundo, y desde lo que hacen con su equipo, junto a Pablo Juncadella y Tilman Soler, desde mucho. Eh, y es un honor tenerlo aquí, es un honor que sea un gran amigo. Y, y, y yo creo que, que vamos a disfrutar mucho esta charla te acompañaré toda la charla Marc, a lo mejor te pasaré algunas preguntas de todo lo que vaya surgiendo a lo largo de la charla nosotros también convocamos a, al final de la sesión con Marc a, a, a plantear algunas preguntas sobre la sesión de la semana pasada y sobre lo que le queráis preguntar a Marc para todos los que estáis siguiendo el proceso aquí estaremos unos 20 minutillos al finalizar la charla y, y cualquier persona que se haya apuntado a las jornadas de emprendimiento cultural que nos presentaba Martín y que empiezan hoy, bienvenido a sumarse a Bajo Radar. Os, eh, desde el momento que os inscribís en Bajo Radar, recibís todas las masterclass y todas las actividades que tenemos programadas y os podéis sumar a este proyecto, a este, a este proceso. Eh, solo tenéis que inscribiros en bajo radar www.bajoradar.org. Y nos encantará estar cerca y acompañaros en este proceso que durará hasta el mes de febrero. Eh, no te robo ni un minutico más. Muchísimas gracias. Eh, allá vamos. Perfecto. Pues eh, gracias Martín por, por la introducción y gracias Tomás también por la introducción. Me, me siento entre amigos. Estoy muy agradecido por, por que me invitéis y por compartir eh, el conocimiento que... Es uno de mis valores, el, el aprender, porque encuentro que es un placer que compartimos los seres humanos. Así que eh, encantado de poder, eh, de poder aprender juntos. Y sí, creo que Tomás me ayuda a recoger preguntas del chat. Y nosotros también en nuestro máster de posgráfica nos preocupa mucho el diálogo como método de aprendizaje. Así que encantado de, de recibir preguntas cuando tengáis. Y... Y de, y de interactuar por todas, por la plataforma digital. Eh, voy a compartir pantalla para empezar, empezar eh, esta exposición. Eh, y creo que me confirmas, Tomás, si lo veis bien. Eh, Perfecto. Sí, to todo correcto y voy a pasar un slide y, y empezar directamente. Bien, entonces, como os decía eh, Tomás, eh, Quería, esta es una clase que además trabajamos mucho en posgráfica, eh, que, es, que es el, el máster, eh, que es una clase centrada en el círculo de oro, que es una herramienta de estructura de valor. Y quería hablaros un poco de la reflexión alrededor de los valores que hacemos desde el campo de la comunicación o desde el campo del branding, que, que, que se trata precisamente de comunicar eh, y generar eh, culturas para una marca, que puede ser para una entidad, una institución o puede ser para, para una compañía. Eh, entonces hacemos esta reflexión desde este lado y en ese sentido ya os, os digo también que la hacemos subjetivamente desde nuestra posición, que es la de comunicadores y de diseñadores gráficos, eh, porque la reflexión sobre el valor es tan vieja como el hombre y la mujer y, y, y, y en ese sentido... Eh, digamos, hay, hay grandes filósofos que han hablado sobre ello. ¿no? Eh, por ejemplo, decía Albert Camus que el, el único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Eh, eh, y en ese sentido, aunque, aunque es una frase un poco rotunda y quizá un, parece un poco lúgubre, eh, creo que es todo lo contrario. Se trata de pensar por qué merece la pena vivir. Eh, y, y, y, digamos, en ese sentido... Eh, es muy pertinente esta reflexión acerca del valor y, y el propósito eh, hay otra cosa que podemos encontrar en, la, en las éticas nicomaqueas de, de Aristóteles eh, que lo traduzco del, del inglés pero es sentir esos sentimientos en el momento justo en la ocasión justa hacia la gente justa y por el propósito justo de la forma justa es sentir eh, la mejor cantidad de ellos, que es la buena cantidad de ellos, y la buena cantidad de ellos es, por supuesto, una marca de virtud. Aristóteles nos está diciendo es, escojamos qué queremos sentir, y cuando hayamos decidido qué queremos sentir, eh, digamos, eh, podremos enfocar eh, nuestro, nuestro ejercicio o nuestro esfuerzo, de una forma virtuosa. ¿no? Un poco ese es el resumen. Y me gusta mucho esta cita porque de alguna manera va en contra de la asunción de que, de que uno expresa de sus sentimientos, cuando podríamos también asumir que uno puede manufacturar sus sentimientos incluso, por qué no, los que propone a los demás. ¿no? Eh, y en ese sentido también me gusta mucho, me parece muy interesante la propuesta que nos hace Nietzsche de, de, que, que redundan esta idea que tenía de la capacidad poética la capacidad poética como una capacidad de supervivencia básica hacia cualquier elemento que nos pase en la vida ¿no? eh, y esta capacidad poética radica en tener un propósito cuando uno, cuando uno tiene un propósito tiene capacidad poética porque puede reaccionar a cualquier cosa buena o mala o muy mala que le pueda lanzar la vida ¿no? y se resume en esta frase que dice que, que, que aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo Um, y, y es este resumen de esta idea de capacidad poética, y tiene un sentido que, lo llama, que, que, que hablemos de capacidad poética eh, pensando en, em, en que está muy relacionado con la narrativa. El ejercicio de los valores está muy relacionado, relacionado con las historias que nos contamos y con cómo se generan culturas. ¿no? Um, y, y para finalizar mi, mi paseo filosófico, que ya, ya veréis que el mundo de, de la filosofía nos interesa mucho, um, pensábamos en estos cinco grandes valores de Platón, que también desde Platón y Sócrates, Sócrates ya había hecho esta reflexión de cuáles son los grandes valores por los que merece la pena eh, vivir o que son los fundamentos de una vida buena. ¿no? Y los, los, estos cinco grandes valores de Platón son la prudencia, bueno, Sócrates, la prudencia, el valor, la templanza, la justicia y la belleza. Es a esto a lo que debemos aspirar y cuando podemos uh, um, aspira, tener esto en nuestras vidas, tenemos vidas con propósito, vidas felices, vidas, vidas con, con, con capacidad poética um, y, y entonces que la vida nos puede lanzar cualquier cosa como una pandemia y no pasa, no es que no pase nada, pero lo podemos afrontar um, con entereza y con, y con dignidad en el espíritu. ¿no? Um, entonces, en ese sentido debemos pensar un poco en estas estructuras morales pensando en qué son los valores ¿no? y, y me gustaría invitaros a pensar en ello desde por qué nos faltan o, o notar cuándo nos faltan. Eh, sabréis, no sé si sabéis que, que por ejemplo en Cataluña desde hace un tiempo estamos inmersos en esta reflexión eh, del, de, de la independencia de una parte de España, eh, digamos, de, de Cataluña y es una parte de España que, que, que alguna, alguna gente se quiere independizar. Eh, también habréis visto, por ejemplo, ahora recientemente en las elecciones americanas lo dividido que está eh, Estados Unidos como, como país. Imagino que en México y probablemente en, en Sonora también hay un montón de, de, de temas sobre los que hay eh, encontronazos y divisiones. ¿no? Y de hecho cada vez yo pienso más que, que todo en la vida es filosofía, es más la filosofía que sea que se ha separado de la vida, que no la vida, que haya prescindido de la filosofía, porque todo todo es ideología, ¿no? Entonces. Cuando tenemos estas eh, grandes fricciones sociales, estos grandes encuentros sociales que no podemos, que de alguna manera parece que son eh, problemas insalvables, y que pasan a todos los niveles: pasan a los niveles políticos, pasan a los niveles sociales. En, en Europa tenemos una crisis que se mantiene con el, con, con el tema de los refugiados desde hace ya mucho tiempo y que, y que está generando. Pues, eh, muchos problemas eh, a, a muchos niveles y que parece que no sabemos solucionar y sobre los que tenemos muchas reflexiones. Eh, la erupción de las, las plataformas digitales también ha generado grandes eh, confrontaciones, conflictos, confusión social eh, y, y, y digamos que, que, que una discusión que se mantiene eh, en la superficie. Y mientras se mantiene en la superficie, es muy difícil que podamos integrar un diálogo sano con el otro. ¿no? Eh, queríamos poner este ejemplo también eh, siguiendo, siguiendo esta idea de, de, de qué propósito y, qué, y qué, si, qué, qué es constitutivo de una vida buena. ¿no? Y tenemos este ejemplo de Celia, Celia Fuentes, este es un ejemplo de hace un par de años, que era Instagramer, tenía 275.000 seguidores en, en las redes y, y se suicidaba con 25 años, siendo una de las influencias más seguidas en España. ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Porque, ¿Qué es esta vida que nos ofrece la modernidad? Y, y qué le falla, qué problema hay para que no pueda convertirse en una vida buena y que valga la pena ser vivida y que, y que, y que además mmm, pues estemos deseosos de vivir y de abrazar con, con fuerza. Y aquí tampoco lo tengo en la presentación, pero recomiendo mucho la lectura de, del libro de Resonancia de Hartmut Rosa, que hace un, un estudio desde la sociología para intentar eh, ofrecer visiones de, de lo que es una vida buena. Um, entonces, esta, esta pregunta, estas preguntas planan no, sobre, sobre el, no solo sobre el diseño, que por, por eso me preocupan a mí personalmente y a mi equipo, pero también planan sobre la cultura, planan sobre la política, planan sobre la filosofía, y, y parece que nos encontramos en, en discusiones que son eh, perennes y que no conseguimos resolver. Esta idea de Sigmund Baumann que dice que estamos en un no no conseguimos ver qué es lo siguiente, y yo sospecho que es porque no podemos tener una reflexión eh, sana y educada y, y adulta y libre alrededor del de valor y de qué es el valor y de qué valor, a qué valores deberíamos aspirar ¿no? y qué significa realmente. Quizá entre otras cosas porque la reflexión acerca del valor es una reflexión abstracta y también entre otras cosas porque no hay foros para hablar del valor. Y yo estoy muy contento desde el branding que nosotros hemos podido poner sobre la mesa la herramienta del Círculo de Oro porque es un, un uh, espacio que podemos dar a nuestros clientes para tener una reflexión sobre el valor. Y os aconsejaría en vuestros proyectos también poder tener espacios, quizás con el círculo de oro, que es una herramienta muy chula para eso, muy, muy buena para eso, eh, para tener un espacio de reflexión acerca del valor mismo eh, o de qué valores un proyecto tiene. ¿no? Eh, pero quería tirar un poco para atrás para daros también otro input al, alrededor de la reflexión del valor. Y es una, es una idea que creo que... Eh, Uh, Yuval Harari ha, ha, ha explicado muy bien en sus libros de, de Sapiens y luego de Homo Deus, eh, que otros autores conocían, pero que yo creo que él lo explica muy bien, esta idea de la revolución cognitiva. ¿no? Eh, en, hace 32.000 años eh, el, el Homo sapiens sufre una revolución cognitiva, es la primera gran revolución humana, incluso antes de la revolución de, de la agricultura. ¿no? Eh, y, y es, esta, es, es este elemento que nos ofrece nuestro cerebro de una capacidad superior o distinta, una inteligencia distinta a la de otros animales, que es la capacidad de imaginar cosas que no existen. Imaginar cosas que no son. Um, y, y esto es muy interesante porque, um, digamos, eh, va a generar una cohesión en, en los seres humanos mayor que la que tienen los otros animales. Esto empieza con la capacidad del chismorreo y tenemos que imaginarnos a los homo sapiens como un grupo de monos que viven en la selva y en los árboles y que eh, empiezan a juntarse en grupos más grandes o en manadas bastante grandes de 80, 90, 100, 100, 100 individuos. ¿no? Y esto pasa porque son capaces de chismorrear los unos sobre los otros, son capaces de hablar entre ellos y decir, ah, esta se ha ido con aquella, este se ha ido con aquel, estos tres están juntos, estos ya no son amigos, este está enfadado con aquel porque no le ha dado la comida. Esta capacidad de chismorreo, que parece una cosa así divertida y menor, pero que es de las primeras cosas que permiten que los grupos, eh, que, que se generen grupos más grandes, porque es la primera interacción social, la capacidad de hablar de, lo, para, de los demás. ¿no? Lo que pasa es que más allá de, de 150 individuos, no eh, digamos el grupo no podía crecer más allá porque la capacidad de memoria de, de Lomo Sapiens y diría que hasta la nuestra hasta hoy no permite abarcar hasta más de 150 individuos nos cuesta más de 150 individuos ya nos cuesta mantener eh, nos cuesta mantener eh, digamos keep track no mantener eh, saber qué está pasando en el grupo ¿Cuáles son todos los eventos sociales que han pasado? ¿Quién se ha enfadado con quién? ¿Quién se ha casado con quién? Más de 150 no, no, no tenemos mucha capacidad para recordar todo lo que está pasando. Uno piensa por qué tenemos que tener miles y miles de seguidores en las redes sociales si no somos capaces de saber cuáles son las interacciones sociales. Quizás esa es una razón por la que esos grupos están disgregados y no son comunidades verdaderas. ¿no? Y la revolución cognitiva pasa justo en ese momento. Cuando ya éramos capaces del chismorreo y solo podíamos tener, llegar hasta una, recordar a 150 eh, personas interactuando socialmente, pasó una cosa. Pasó que empezamos a ser capaces de inventar historias. Pasó que empezamos a tener la capacidad de imaginar cosas que no eran, a contarnos imaginaciones, sueños, a contarnos que estábamos aquí y encontrarle un sentido narrativo a nuestra existencia. Y ahí nace la cultura, hace 32.000 años, esa idea. Y, y es esa capacidad cultural que nos permite crecer de 150 personas a 200, a 300, a grupos de miles, y después a cientos de miles y después a millones. Es esa capacidad de una cultura compartida que nos permite tener una sensación de, una, un sentimiento de pertenencia más grande a un grupo. Y este elemento no es menor porque es la base también de eh, la, nuestra capacidad de comunicarnos hoy en día. ¿no? Eh, es porque mm, podemos tener una bandera común que estoy dispuesto a colaborar con eh, otros individuos de la especie en cantidades grandes. Por eso los países, las naciones, son centros de colaboración muy fuertes, ¿no? porque yo soy capaz de relacionarme con 48 millones de españoles sin conocerlos y decidir que tenemos, por ejemplo, una moneda común, o en este caso con 300 millones de europeos. ¿no? Eh, y decidir que tenemos, una, eso es un, un ejercicio de colaboración de millones de personas, que es, que es muy evolucionado. Y, y la tesis de Harari es que es la cultura, la capacidad de, de, de la narrativa eh, intersubjetiva, de la narrativa cultural compartida, que nos da esta capacidad de colaboración. Y es esa colaboración lo que nos ha permitido dominar el planeta. Eh, pero, digamos, en estos grupos, hay grupos con los que queremos colaborar y grupos con los que nos cuesta más colaborar. ¿no? Y esa también es una pregunta para las estructuras morales. ¿Por qué no queremos colaborar o comprar o trabajar para o representar o defender o prescribir a empresas que no con las que no estamos de acuerdo o que tienen estructuras morales que no nos convencen. Eh, nos cuesta mucho más eh, colaborar con ellas. Eh, no, no, no, no le vemos un sentido a lo que, a lo que, a lo que están haciendo y por tanto pues nos cuesta comprarle sus productos. ¿no? Eh, porque no nos mueven o nos aburren o nos son indiferentes o no les damos importancia también a empresas que no tienen valores definidos, que no sabemos muy bien qué, def qué defienden, que nos quieren vender un producto, pero que no sabemos, no sabemos muy bien por qué ni, ni, ni qué hay detrás, ¿no? y, y, por cierto, todo esto que digo, empresas, compañías, instituciones, proyectos, vale para lo cultural, evidentemente. ¿Por qué no me puedo creer un proyecto cultural que no me acaba de conmover y no acabo de entender cuál es su, su, el fin que persigue o el propósito que lo impulsa, ¿no? Y en cambio, ¿por qué estamos dispuestos a comprar, o a colaborar, o a trabajar con, o a defender, o incluso a representar a las empresas con una estructura de valor clara que podemos comprender y que, y que, y que, que sabemos eh, con quién nos estamos alineando? Y, y esta es la búsqueda del valor. ¿no? De, hemos de buscar, digamos, para nuestros proyectos, para cualquier proyecto, yo os diré que para, para la vida, eh, filosóficamente lo podríamos pensar para uno mismo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, y yo personalmente lo hago y, y, y continúo reflexionando sobre ello. Eh, ¿Cuáles son los valores que deben dirigir mi vida o mis proyectos o mi estudio um, y, y, y, y qué sentido tienen? ¿no? Porque al final eh, es este ejercicio de decidir qué es lo que tiene sentido, decidir qué es lo que tiene valor, decidir qué es lo que queremos sentir. Pienso que es una decisión, no, no pienso que sea algo que nos encontramos. Pienso que es una decisión consciente y que además debe ser responsable porque tiene consecuencias. ¿no? Entonces, debemos encontrar la forma de, de, de buscar ese, ese valor. ¿no? Una de nuestras mejores cualidades como creadores, hablo desde los seres humanos, ¿eh? no desde mi profesión, como creadores, pero, pero eh, ustedes como como gestores culturales, es la capacidad de ver el, el valor en un proyecto particular. La capacidad de entender el valor en un proyecto, aunque no sea un proyecto propio. Yo creo que eso es muy importante para poder colaborar y para trabajar en equipo. Eh, nuestra capacidad de entender un valor, de potenciarlo y de comunicarlo. ¿no? Eh, nuestra, nuestra capacidad de comunicarlo dependerá de nuestra capacidad primero de entenderlo. Por tanto, el ejercicio de comunicación es primero también un ejercicio de, de reflexión y, y filosófico. Nuestros primeros ejercicios eh, que hacemos con nuestros clientes son filosóficos. Como, son, como os decía, de ofrecer este espacio de reflexión filosófica eh, para comprender los valores y después comunicarlos. ¿no? Eh, y aquí hay ejemplos en las, mar las marcas. Yo, yo argumentaría que las marcas están haciendo esto mejor que los países, lo están haciendo mejor que las instituciones y lo están haciendo mejor que la cultura. En el sentido de posicionar cuáles son sus valores. Después nos los podemos creer o no y después podemos compregar con ellos o no. Pero las marcas han aprendido muy claramente a hacer esto. Y hay los ejemplos, por ejemplo, de, de Mercedes-Benz o de BMW. El ejemplo de Mercedes te dice, the best or, or, or nothing. ¿No? Si, no, si no soy el mejor, no soy nada. Discutible, argumentable, si queréis, pero en un posicionamiento muy claro. Yo quiero ser el mejor de entre todos los coches, ¿no? Y, y, y entonces, es, además, si quieres, hasta si quieres es un posicionamiento un poco psicótico, ¿no? Porque o, o, o eres el mejor o no eres nada. Es una dicotomía un poco bestia, ¿no? Como marca. O sea, el día que no eras el mejor ya debes desaparecer en el olvido, ser exiliado eh, y borrado de la faz de la Tierra y de los anales de la historia. Claro, es un poco bestia, pero... Es este posicionamiento que nos da una claridad. ¿no? Y en cambio BMW nos propone el placer, no nos propone la calidad, nos propone el, el amor por el conducir, el gusto por el conducir. Es una propuesta más hedonista. ¿no? Um, eh, fijaos que estos dos ejemplos son muy sintéticos. Inmediatamente nos han, nos han dado un posicionamiento que se resume en tres palabras, pero que va al corazón de quién son. Y de, y de su propósito. ¿no? Y esto eh, viene de, también a nivel de comunicación, debemos pensar, y esto hablando con mi buen amigo Tomás, que hemos hablado muchos años, a nivel cultural, eh, la cantidad, la, la densidad y la extensión eh, con la que explicamos las cosas, eh, hay que encontrar su justo formato para según qué plataformas. Pero para cuando estamos comunicando, la síntesis es clave. Nosotros desde mucho nos dedicamos a hacer logotipos y decimos de los logotipos que son el elevator pitch, del elevator pitch, del elevator pitch. Porque un logotipo no tiene tres minutos, no tiene 30 segundos, tiene tres segundos. Tenemos tres segundos para explicar de qué va. Igual que Mercedes tiene tres segundos para explicar de qué va y usa tres palabras. ¿no? Y, y creo que la cultura muchas veces eh, necesita esa capacidad de síntesis. Como os decía, un logotipo eh, eh, nos permite comprender exactamente aquello que es esencial y estructurar una comunicación a su alrededor. Por si alguien no lo ha visto nunca, eh, os doy una pista. El logotipo de FedEx tiene una flecha escondida dentro y el día que empiezas a verla ya no dejas de verla nunca más. ¿no? Y nos habla de, de los valores de FedEx. Eh, este es el proceso que hacemos eh, desde mucho cuando... Eh, digamos cuando eh, eh, estamos haciendo un ejercicio de reflexión eh, acerca de los valores de una compañía y, y cómo lo traducimos para, para la comunicación. Y podríamos decir que, se, se cubren estas fases. Al principio hay intuiciones, como seguro que muchos de, de, de, de, de ustedes tenéis eh, eh, intuiciones acerca de vuestros proyectos, de allá donde queréis ir y que todos podemos tener acerca de nuestros proyectos y nuestra vida. ¿no? Hay intuiciones de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de cómo deberían ser las cosas y muchas veces tenemos una opinión muy fuerte acerca de ello. Eh, pero pocas veces nos lo hemos cuestionado. En una segunda fase nos dedicamos a a preguntar a nuestros clientes y a cuestionarlos acerca de, de, esas, de, de, de esas intuiciones que tienen para intentar sacar el máximo de información. Esto es importante, preguntarse acerca de las intuiciones que uno tiene, permite empezarlas a mirar. Y también cuestionar las propias asunciones. La idea de, de la asunción es interesante, porque muchas veces asumimos que las cosas tienen que ser de una cierta manera, porque culturalmente hemos aprendido que deberían ser así, y eso creo que desde, la, de la, desde el rigor filosófico es muy bueno cuestionar las asunciones. ¿no? Eh, en una tercera fase generamos esta estructura de valores. Eh, digamos Entre la fase 2 y la fase 3 generamos una estructura de valores que es la síntesis muy clara de eh, todos estos valores que estamos generando. Y es cuando tenemos esto que en el fondo hemos destilado exactamente lo que es importante y lo único que es importante para aquella empresa lo único que, que es importante que se comunique. Eh, desde ese momento se trata de representar eso en todo lo que hagamos. En el logotipo, pero luego en un baseline, en comunicación corporativa, en una web, en nuestras redes sociales. Y eso vale también para los proyectos culturales. ¿no? Eh, el fondo de un proyecto cultural puede estar informado por sus valores y también, por supuesto, la forma que toma y la comunicación que ejerce. ¿no? Y es cuando tenemos una estructura de valores muy clara que siempre podemos estructurarnos claramente y también, importantemente, es una brújula a la que volver. Porque muchas veces a nosotros nos pasa en nuestros proyectos que hemos avanzado, el proyecto ha avanzado, el día a día se te come, has generado muchas eh, cosas, hace tiempo que trabajas en él y de repente estás en un punto que ya no recuerdas por qué era que estabas haciendo aquello. Y te encuentras en una encrucijada en no saber qué, qué, qué hacer con respecto a una comunicación, qué hacer con respecto a una decisión particular en el camino. Siempre, siempre, siempre nuestra estructura de valores es un referente al que volver. Es, una, es, es un referente que recordar para decir, bueno, ¿qué era que estábamos defendiendo con este proyecto? Ah, eran aquellas, aquellas cosas que eran importantes, de acuerdo, pues según estos parámetros podemos tomar las siguientes decisiones, ¿no? Te un sí, segundo, ¿no? Solo para dejar sí, de y, y comentar que me has hecho pensar en algo que veníamos diciendo cuando preparábamos esta charla sobre, sobre que la diferencia, porque tú hablas mucho desde el mundo de las marcas y, y, ¿no? y de Mercedes y de de grandes compañías que a veces nos pueden parecer muy ajenas al, al sector cultural, ¿no? y, pero lo que decíamos interesante es que, que Coca-Cola, Mercedes venden coches, venden una bebida azucarada y que no realmente los valores de estas empresas, digamos que hacen este ejercicio para darle un sentido a vender una motocicleta, pero, y lo bueno que trabajar en cultura es que nuestros proyectos culturales están llenos de buenos valores, llenos de buenas Por supuesto. Ideas, llenas sí, de, sí. de motivaciones. El problema aquí es que no las comunicamos tan bien como, como lo hacen las marcas. ¿no? Yo creo que aquí hay un ejercicio que, de, sobre todo, de aprender esos, esos, esos lenguajes. ¿no? Y ahí tu invitación, que no provienes del sector cultural sino del sector de la comunicación y del diseño de, de enseñarnos a hablar este lenguaje ¿no? y de aprender que como has dicho ni los países ni las instituciones eh, lo están haciendo tan bien como las marcas que encima nos venden cualquier cosa ¿no? es correcto y ya hasta diría que es verdad o sea yo no diría que son excusas porque las marcas también tienen razones para ser o sea cualquiera de estas grandes marcas son ejercicios colaborativos de millones de personas Decirles a esos millones de personas que su vida es completamente inútil y absurda, pues hombre, es un poco fuerte también. Y, y quiero decir, también tiene su sentido. Pero es verdad que en lo que se formalizan sus valores son en cosas, hombre, un poco banales al final. Son productos. Y estoy completamente de acuerdo que desde los ejercicios de cultura, eh, por definición, estáis trabajando con material eh, muy relevante para lo humano. ¿no? Y entonces, eh, o sea, os sobra contenido en ese sentido. Yo argumentaría también que una posible dificultad ha sido que también la reflexión cultural, mmm, por eh, digamos, si lo relacionamos con el entorno de las humanidades, de la literatura, de, de la filosofía y después de lo, del arte, y, bueno, y de todos estos elementos, eh, yo diría que no sé por qué se ha establecido la asunción de que lo co complejo es igual a bueno. De alguna, por alguna razón, complejo es igual a bueno. Creo que tiene que ver con, con ejercer el poder desde lo que uno ha aprendido. Pero mi aprendizaje con las estructuras de valor, precisamente, y por eso quiero enfatizar la idea de síntesis, es que no tiene por qué ser complejo y es por eso que las marcas lo están haciendo. Y creo que este bypass, la cultura, quizá le ha costado más. A lo, a, en general, a la cultura como yo la conozco muchas veces le gusta ser compleja y, y no hay nada de malo en que sea complejo. Yo creo que cierta complejidad es interesante, pero a nivel de comunicarse y de abarcar públicos más amplios, sí es un hándicap. Y también para tener la reflexión, yo diría que precisamente la estructura de valores y el círculo de oro lo que te permite es tener una especie de aproximación inicial a una reflexión filosófica. Si te metes más hondo a... Pensar realmente si tu valor central tiene que ser el amor, por ejemplo, o la libertad, es una reflexión difícil que muchos filósofos llevan siglos haciendo. Pero es que los seres humanos también lo necesitamos para levantarnos por la mañana. Es decir, no puede ser que tengamos que ser filósofos para tener esta reflexión. No, no vale, porque entonces esta reflexión solo está abierta a unos pocos... Eh, privilegiados. ¿no? Y no, no, no, eso no nos vale al resto de seres humanos. Mi hermana, mi madre, mi amigo que tiene un bar, también tiene derecho a una reflexión sobre los valores para sí mismo. Y no tiene por qué ser una cosa excesivamente compleja. Simplemente tiene que ser abordable y tenemos que poder encontrar los espacios para ellos. Porque ellos también ejercen la ideología. Porque luego, tengo una, luego tenemos todos conversaciones con amigos eh, y las conversaciones con amigos acaban siendo ideológicas siempre. Hasta hablar de fútbol o hablar de ballet acaba siendo ideológico porque valoras una cosa por encima de la otra. El que le gusta más un equipo de fútbol porque es más plástico, el que le gusta más un estilo de danza porque es más lírico. Eso es ideología pura y es, es valorar la belleza por encima de la estructura, si queréis. Entonces, poder tener esta reflexión abstracta de forma sencilla creo que es muy necesario para todos, no para el ejercicio académico. Porque no vale que nos lo secuestren, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, el círculo de oro es una estructura sencilla, que después la reflexión filosófica puede ser muy profunda y muy larga. Y, y yo me encanta tenerla y por eso también me estoy formando a nivel filosófico. Pero no vale, no vale que tengamos que ser filósofos para poder hablar de valor. No me vale eso, porque eh, entonces, entonces se, se cuarta mucho la, la, la, la lista, ¿no? hablando de fútbol por ejemplo pues el fútbol club barcelona que es el, el, el equipo de fútbol de barcelona siempre habla de que tiene valores no y en ese sentido se jacta se, se de ser un club con una digamos casi una especie de superioridad moral sobre el resto de equipos que parece que solo les importe ganar no pero cuando tú piensas en el Barça, tampoco nadie te sabe decir la lista de cuáles son los valores. ¿Quién ha leído esta lista? ¿Son valores con sentido o son palabras vacías? Y también los bancos y los países te hablan de que tienen valores, pero nadie nos dice cuáles. Y ni nos sabe argumentar por qué esos son buenos y otros no. O cuesta que nos den, nos den, nos den esta, esta propuesta. De hecho, argumentaría que las marcas hacen esto rápido y que lo hacen bastante más que el resto de, institu de instituciones, ¿no? Los valores que tenemos guían todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que sentimos. ¿no? Y hablan mejor de quiénes somos que una descripción detallada de nuestros productos o acciones. Es decir, yo, ¿por qué podemos.? O sea, Trump, Trump no tiene que explicarse. Es, un, una, es una incorporación de unos valores. Y entonces no tiene que explicar nada complejo. Y perdonen por el ejemplo, ¿eh? pero quiero decir, este ejemplo vale para cualquiera, vale para Nelson Mandela. Vale para, vale para Martin Luther King y vale para Greta Thunberg ¿no? eh, ella, Greta Thunberg es el embodiment este, eh, del pragmatismo filosófico americano, el embodiment la incorporación de unos valores no se tiene que explicar Greta Thunberg solo tiene que ponerse muy seria, casi al borde del llanto y, y decir eh, bajito, ¿por qué no están haciendo nada? y ya te lo ha dicho todo no hace falta una verboría de cuatro horas acerca de de todo lo que ella cree y por qué debíamos hacerlo. Ya lo, ya lo sabemos, se lo estamos viendo en la cara. ¿no? Después puede explicarse y puede darnos toda la información que quiera, por supuesto. No, no estoy en, en desacuerdo con la información larga, pero hay momentos en que solo necesitamos su cara. ¿no? Y, y digamos, que, eh, digamos que el ser humano funciona así, no, no es... Eh, no es, que, digamos, no es que necesitemos una formación para hacerlo. De hecho, crecemos absorbiendo unos valores que nos son transmitidos por nuestro entorno cultural, nuestro entorno familiar, y luego los incorporamos. Lo que pasa es que creo que poca gente se hace la, la pregunta de si esos que le han pasado son los que deberían ser. Algunos son un poco nocivos ¿no? y tienen consecuencias que no son tan buenas. Eh, pero nuestra estructura de valor es una especie de eh, eh, Central Processing Unit, de CPU, este elemento central de los ordenadores, de cualquier grupo humano, de cualquier grupo o colectivo humano, ¿no? eh, de cualquiera. Y, y, y en ese sentido eh, generan la ideología y la cultura que luego vivimos, y en las marcas pasa un poco lo mismo. ¿no? Eh, entonces, el círculo de oro particularmente, ¿eh? el círculo de oro es, es un invento reciente, para hacer un paréntesis, como os he dicho antes, las estructuras de valor las han reflexionado los filósofos desde desde los griegos y, y, y, y, y antes. ¿no? O sea, que la humanidad lleva reflexia, reflexionando sobre esto. Lo interesante del circuito de oro es que otra vez es una estructura sencilla que quizá nos ha dado a un público más amplio la capacidad de tener esta reflexión. Eh, es un invento de un, un um, digamos, un profesional del marketing americano que uh, ha educado en, en liderazgo y en uh, esta cosa que se llama liderazgo y, y, y coaching, pero que es uno de los grandes a nivel americano, que ha trabajado mucho en política, etc. Se llama Simon Sinek. Um, y podéis ver sus vídeos en internet y es muy claro, él, él defiende esta misma cosa. Pero um, a mí, quizá os diré que de Sinek lo que me... Eh, me encanta que nos haya dado esta estructura, esta estructura sencilla, quizá no me gusta tanto que se adjudique esta cosa del valor él, porque dices, bueno, desde, desde Sócrates, ¿eh? pero, pero, pero bueno, nos va muy bien para tener una estructura sencilla. El Círculo de Oro es una estructura única para sintetizar y jerarquizar el valor de una forma organizada. Y en el principio siempre está la misma pregunta. Lo que Sinek nos dice es que muchas, muchos ejercicios, muchas compañías, también proyectos culturales, ¿Cómo os presentáis vosotros en nuestro proyecto cultural? Estoy convencido, me, me, me ha puesto una cena en México con todos vosotros, que eh, muchos de vosotros empezáis por explicar de qué va el proyecto. Y el argumento de Sinek es el contrario. es No, nunca debemos empezar por de qué va el proyecto. Siempre debemos empezar de por qué hacemos este proyecto. ¿no? Muchas compañías, como os digo, pueden explicarnos el qué y empiezan a explicarnos el qué. Algunas compañías, y algunos mmm, proyectos culturales y algunos países son capaces de decirnos cómo hacen estas cosas distintas y muy pocos son capaces de decirnos por qué eh, hacen lo que hacen. ¿no? Um, y el argumento de Sini es más bien el contrario, es todos deberíamos empezar a comunicar desde por qué hacemos las cosas, después cómo hacemos esas cosas y finalmente ofrecer una visión de eh, qué es lo que es que, que hacemos. ¿no? Eh, el argumento filosófico de Sinek, y esto viene de, de digamos, un... un eh, eh, psiquiatra y neurocirujano americano que, que estudió, eh, estudió el sistema eh, neuronal del cerebro y también de las ratas, eh, lo llamaban ahora no recuerdo el nombre porque soy muy mal con nombres, pero recuerdo que se llamaba el, el que le hacía cosquillas a las ratas, ese era el apodo que le ponían porque eh, digamos que eh, miraba los circuitos del cerebro ¿no? y, y, y digamos tocando ciertos circuitos pues estimula por ejemplo la risa en las ratas bien en fin, la, la, la conclusión teórica detrás de esto es que nuestro cerebro está estructurado biológicamente según también estos, según estos parámetros ¿no? y que, digamos, en nuestro cerebro se organiza primero eh, un, una parte del cerebro que es más antigua que es el, el cerebro reptiliano y luego el sistema límbico eh, eh, que, que controla los circuitos de la emoción y que es el neocórtex por encima que luego genera los circuitos del lenguaje y que estos, esta estructura está directamente eh, relacionada con cómo se estructura el, el Círculo de Oro. ¿no? Y os quiero poner un pequeño vídeo de ejemplo de, de alguien que empieza hablando del porqué. A ver si, si el audio se oye bien, eh, Tomás. Buenas evening, a todos aquí. Y en the Internet. My name is Franz von Holthausen. I lead the design team here at Tesla, and I'm excited to welcome you to the Tesla Design Studio here in Hawthorne, California. We are here tonight to talk about Model 3. But we wouldn't be here without years of intense drive and passion from the Tesla team and leadership on an unwavering mission. Ladies and gentlemen, on behalf of all of my colleagues, here at Tesla, it is my honor to welcome to the stage Mr. Elon Musk. Welcome everyone, welcome everyone to the Model 3 Unveil. Uh, we, have, we have an amazing product to show you tonight. I think you're going to be blown away. Um, and, uh, but I, I want to start talking, just, just preface this by talking about why, why are we doing this? Why is Tesla, uh, why does Tesla exist? Why, why are we making electric cars? Uh, why does it matter? Um, it's because it's very important to accelerate the transition to sustainable transport. It really, really, really, is, it, I mean, this is This is really important for the future of the world. Uh, we, we have record high CO2 levels. We, we recently passed over four, 403 parts per million of CO2 in the atmosphere. You can see the chart and it, it looks like a vertical line and it's still climbing and the last time Uh, it it there, was, there was this level of carbon concentration it was 11 million years ago, okay? That was approximately when primates started walking upright <laughs> it, The world was very different. <laughs> We do not want to return to that situation and And what that CO 2 increase results in is a steadily increasing temperature So we've already increased by two degrees In fact, that doesn't tell the whole story because the extremes of temperature increased by as much as 20 degrees. And that line is, is going to keep going for some time into the future. It's really important. It makes a difference if we accelerate the transition to sustainable transport. And beyond, the, beyond global warming, there's just the fact that combustion cars emit toxic gases. And uh, according to an MIT study, There, there are 53,000 deaths per year in the U.S. alone from auto emissions. So it, it stands to reason that if if a, if if a vehicle is spewing toxic gas, that's obviously bad for your health. Um, and so to address this, what we came up with the Tesla was what we call the secret master plan. Yeah. So... <laughs> so this, This, this is the, the first blog that I, that I ever wrote for the company, and uh, it was originally um, a, a three-step, uh, it was originally a trilogy, now it's a four-part trilogy, as it turns out. Um, but it, it needed to, we, we needed to figure out how could we, as a, as a tiny company with very few resources, uh, actually make a difference. And the, the only way to do this was to start small, to start with... Bien, como podéis ver, Estamos presentando un coche y aún no hemos visto nada del coche ni, ni, ni estamos hablando del coche. Lo que Elon Musk, que precisamente no es un, tampoco no es un speaker muy, muy eh, logrado, eh, empieza hablando con ese guión que tiene pla planteado es por qué es importante. Inmediatamente podemos sentirlo en el cuerpo. ¿no? Es que es realmente importante que... que que hagamos esa... es muy largo, ¿eh? Un poco porque es la transición hacia un tema sostenible, porque quiere ser preciso en lo que puede ofrecer, ¿no? Y es un propósito accionable, pero habla del por qué. Y después te habla del, del cómo, que es en ese Secret Master Plan y luego pasa a, hacer, a hablar cómo la compañía ha crecido, etc. Y finalmente nos va a enseñar el coche, ¿no? um, Entonces, um, digamos, en ese sentido y hablando de coches también, una, una pequeña historia sencilla de, del valor, ¿no? En, en cultura se habla mucho del fordismo, del posfordismo como casi un momento clave a nivel cultural, ¿no? porque es, es el elemento álgido, el punto álgido el, el Ford y su coche Ford es el punto álgido de la revolución o el punto inicial fuerte de la revolución industrial, ¿no? pero al principio eh, eh, la idea de Henry Ford es, yo le vendo un coche de cualquier color mientras sea negro todos los coches eran iguales, solo había uno y no había mucho que explicar eh, ya le explico que es un coche, no es un caballo, ¿no? Después, eh, a medida que va, se va saturando el mercado, y eso también es normal, aparecen los comos esta idea de que tiene que haber un elemento un poco diferencial entre un coche y otro coche, porque de repente hay tres marcas de coche y todas son negras. Y si no me dices tú por qué tu coche es mejor que el otro, o cómo tu coche es mejor que el otro, mejor dicho, no tengo razones para comprar uno u otro. Y esto también vale para, para los proyectos culturales, cómo se generan esos proyectos que los hace distintos. ¿no? Pero en cuanto a esta capa racional se ha saturado, y creo que también hemos llegado a un punto en el de una especie de era de las emociones, eh, que también es una reflexión un poco más larga acerca de, de, de, de la ilustración, la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Pero yo creo que estamos llegando a un punto de la, esa era en que las emociones vuelven a ganar y eso tiene mucho que ver con que ahora tenemos que explicar los porqués, ¿no? Y, y, y por qué, por ejemplo, eh, marcas ¿En qué como estás pensando? Toyota. ¿Qué piensas del momento en el que vivimos? ¿Qué piensas de cómo nos comportamos los unos con los otros? ¿Qué piensas de cómo tratamos al planeta? piensas que estamos utilizando bien las nuevas tecnologías? Más allá de tus creencias o de tus ideales políticos. ¿Qué piensas de la corrupción? ¿Qué piensas de la pobreza energética? ¿Crees que deberíamos pensar todos más a largo plazo? ¿Pensar más en los demás? ¿Piensas que podríamos hacerlo mejor como especie? Los coches que hoy vendemos son híbridos y en 2022 queremos que lo sean todos. Conduce como piensas. Toyota conduce como piensas. O sea, ya es la presentación de una marca que pretende ser moral o que te pretende presentar una estructura ética. ¿no? Vale, ¿cómo vamos, Tomás? ¿Lo vamos bien? Yo aquí no estoy viendo cómo la gente está reaccionando. Muy bien, muy bien. bien. bien. Eh, no sé si hay que acelerar un poquito el ritmo porque vamos por el sí. porqué y ahora... pero entramos <ríe> en... En materia, ¿no? Pues yo creo que vas, si me adelanto sí. un poco, vas a entrar en estos tres conceptos: el por qué, el qué y el cómo. Sí. Eh, sí. Yo lo que diría también un momentito es que eh, este es, va a ser el ejercicio que nos tenéis que presentar esta semana eh, y el que os vamos a poner para que reflexionéis a lo largo de esta semana y que, para que permitir esa, eh, el desarrollo de esa propuesta de valor. O sea, que esta parte de la charla es interesante y solo como por retomar un poquito lo que venías hablando, ¿no? Y cuando nos enseñabas al señor de Tesla y tal que a los del sector cultural nos puede se nos irrita la piel, yo creo, cuando vemos este este lenguaje capitalista americano de brutal y estos entornos, eh, espacios espacios de encuentro, de, de, de locura, cuando la cultura pasa por esos, esa cosa mucho más slow, esa, esos especies de, de intercambio eh, entre, las, entre los vecinos, entre las personas, entre nuestras historias, entonces pero yo siempre digo tomemos esto como que hoy estamos hablando aprendiendo nuevos lenguajes ¿no? y tenemos que hablar con esa parte desde, desde lo que hacemos en cultura. De interesante resalto ahí de, de, de, de ese, de ese vídeo es como que en el por qué estamos hablando de. Bueno, que de repente en esto de los valores nos vamos a perder y, y dices, pero a ver, si yo lo que hago es un festival de música, ¿no? Y lo que está proponiéndonos Mark, yo creo que también es que apartemos un momento el festival de música y pongamos y miremos una capita antes, ¿no? ¿Y que, a qué, qué, qué valores va a tener nuestro festival de música? Yo lo, yo lo adelantaba en la, en, la master, en la Masterclass cuando explicábamos la casilla de valores en el business model Canvas, pero yo creo como solo que pensar en algunos datos, que el señor Tesla ya nos los hablaba, ¿no? y ya identificaba, hablaba de no sé cuál, no el aumento del CO2, hablaba de del cambio climático, con datos. Esos datos, nosotros también los podemos traducir en nuestros proyectos como punto de partida a los que va a responder nuestro proyecto. no Hay 200 no sé, hay una comunidad que no tiene un centro cultural en su barrio, hay una comunidad de, de que no hay tantos niños en México que no tienen educación artística, hay, esos, esos datos existen, ¿no? Y el otro día escuchaba una charla que a veces era cómo medimos, ¿no? que tiene que ver con la medición del impacto o, y en, en otra charla alguien proponía decir a lo mejor nuestros, es difícil y no, nos están pidiendo que justifiquemos nuestros proyectos. Eh, y, y en cultura es muy difícil, ¿no? Pero, y el tipo nos proponía decir, pues a lo mejor lo que deberíamos plantearnos es lo que los gobiernos están dando mal y ir a buscar esos datos. Por ejemplo, los gobiernos locales no están haciendo que todos los niños de la ciudad accedan a cultura, y eso lo sabemos, accedan a cultura, accedan a educación artística, accedan a precios reducidos para acceder a, al consumo cultural, eso es lo que no está hecho. Y por lo tanto desde la cultura podemos proponer esas soluciones, ¿no? A algo sí, yo, que ya está demostrado que, con datos que no se está haciendo, ¿no? No tanto sí. en qué vamos a cambiar con nuestro proyecto, sino a qué le vamos a dar respuesta. Sí, sí, lo que pasa es que yo diría que el argumento es, precisamente cuando estamos diciendo, o sea, cuando decimos, por ejemplo, el ejemplo del festival de música, y decíamos, no, pero pongamos en Standby, que es un festival de música, y pensemos en, otra, en otras cosas, no, yo... yo Ahí argumentaría que es un poco distinto. Es decir, no, no, no lo pongamos en, en, eh, en stand-by, que es un festival de música. ¿Por qué es importante un festival de música? No hay ninguna duda de que es importante. Seguro que es importante. Yo no, yo no estoy cuestionando que lo sea. Lo que quiero es que me digáis por qué. Porque cuando me digáis por qué, eh, estos ejercicios que entiendo que puedan, que puedan parecer eh, ajenos cuando los vemos en las marcas, la idea es... Poder tener un, unos valores que nos unan colectivamente y por los que merezca la pena luchar. Y Elon Musk nos está dando un valor que es lógico y que todos queremos, la lucha contra la emergencia climática. Porque, ¿qué nos está dando? Una especie de lucha épica por salvar la, la vida del planeta y la nuestra, ¿no? Entonces, ¿por qué eh, la cultura es importante para una cierta comunidad, para un grupo de niños? ¿Por qué? Y es una pregunta pre pertinente. Y cuando tengamos una respuesta, es una, re, una respuesta esencialmente emocionante y seductora por naturaleza, seguro. Seguro, no hay ninguna duda de ello. Y esa, esa respuesta que es seductora entonces no, no hace falta justificar, es que es distinto, ya nos acarrea. Eso es sería dejar muy rosa, de la vida buena, eso ya es una, una relación reverber, re, reverberante o resonante con el mundo, vibrante con el mundo, porque hay una razón, tiene un sentido, hay un propósito. ¿no? Es, volviendo a Nietzsche es cuando tengo un porqué, puedo luchar contra cualquier como. O puedo enfrentarme a cualquier como, o puedo enfrentarme a lo que venga. ¿no? Y, y, y tengo un motivo para hacerlo. ¿no? Creo que, como os decía, estamos en esta idea de la, en el porqué. Pensemos en el porqué. Estamos en la era de la emoción. Estamos viviendo el inicio de, de... Yo pienso que esto es un, una visión un poco personal, si queréis, pero que vivimos una era... Todas, todas las eras, en, en todas las eras la emoción ha sido importante, pero se podría argumentar que la ilustración, y desde, desde Gutenberg, el libro la ilustración y hasta, hace, hasta la revolución industrial perdona, digital, eh, la razón ha, ha cobrado mucha importancia y creo que es bueno que haya sido así, pero quizá también ha, ha, hasta ciertos puntos ha hasta bajado la, la cantidad de emoción o ha intentado ser como un contrapunto fuerte a la emoción. Y yo creo que estamos, la revolución digital ha reventado esto en que todos nos podemos comunicar y en que los, los argumentos racionales no son los únicos que importan y diría que no son los que más importan. La razón sigue siendo importante, pero cada vez más reconocemos hasta qué punto la emoción regula nuestras decisiones, nuestra, la memoria, el deseo. Um, y, y, digamos, estamos recuperando esta era y, y, y el advento de los nacionalismos, de los populismos, no, no son más que eso. Eh, de, una, una mala forma colectiva que tenemos de gestionar nuestras emociones. Y debemos encontrar una buena forma colectiva de, de gestionar nuestras emociones. ¿no? El porqué está centrado en qué, cuál es el propósito, cuál es el propósito que podemos tener. Y la pregunta principal es: ¿por qué? Por qué? La, la sencilla, que es una cosa que un niño, mi hijo de tres años, ya me pregunta cinco veces. Si tú preguntas cinco veces el porqué de un proyecto, inmediatamente llegas a la profundidad. Inmediato. No es complejo, no es una cosa muy difícil. Tú pregúntate cinco veces por qué, por decir algo, 5, 3, insiste en el por qué, y llegas esencialmente a aquello que te motiva. ¿Por qué te levantas por la mañana? ¿Por qué dedicarle tanto esfuerzo en un objetivo? ¿Por qué debería importarle a nadie? Y esta pregunta es justa, es justa hacérsela a cualquier proyecto, porque en vuestros proyectos tendréis que pedir a gente que colabore en ellos, quizá pagaréis a gente para que trabaje en ellos, quizá le pediréis a vuestros familiares o amigos que den tiempo para trabajar en ellos, y probablemente le pediréis a mucha gente que los consuma, ¿no? ¿Y por qué deberían? ¿Por qué deberían gastar ningún esfuerzo en ellos? ¿No? Eso, esa, debemos tener una respuesta a esa pregunta y es más, debemos empezar por ahí. ¿no? Eh, bueno, hay un par de vídeos que explican esto. No sé si, si vale la pena, pero me, me avanzo un poco. La emoción nace de nuestras, de, de, de, nace, nos nace del estómago. Esa es esta idea un poco del cerebro límbico. Nos nace de cosas que, que son primigenias. ¿no? Nace de una creencia, de algo en lo que creemos. Nace de, de algo eh, que defenderemos hasta las últimas consecuencias. Es aquí donde empieza la seducción, desde las entrañas. La, la seducción no puede ir al cerebro. Y, y el argumento de cine que es muy interesante. Dice, bueno, tú le puedes decir a, a alguien todos los argumentos racionales de por qué debería comprar este coche y esa persona aún te dice, ya sí, pero bueno, hay algo que me dice que no estoy muy convencido. ¿no? Y, y, y es porque no le está hablando al estómago. ¿no? Martin Luther King empieza ese discurso maravilloso diciendo tengo un sueño. Tengo un sueño, es, es creer en, un, en que ese deseo que tengo es válido. Merezco tener un deseo. ¿Por qué no? Tengo derecho a ese deseo y me gustaría haberlo realizado. Más allá de lo que nos proponga eh, Martín Luther ya nos ha atrapado con una cualidad humana que es, oiga, yo tengo unos deseos que me gustaría cumplir en esta vida antes de morirme, me gustaría que esto pasara. ¿no? Eh, deseo dedicarme a esto y que esto pase. Eso es una cosa que ya nos está entrando en el estómago, ¿no? nos está entrando por, la, por el cerebro. Y te habla de él, no te habla, usted tiene un sueño, usted debería desear. No, no, yo, yo no sé qué hace usted. Yo le digo qué creo yo y qué me pasa. Yo tengo un sueño. Um, ¿Cuál es este? Porque eh, cuando decimos que nace de las entrañas, es verdad que nace de las entrañas, pero esta es una de las asunciones, como decimos, más fuertes que tenemos es que las asunciones se tienen, como de alguna forma que nos sobrevienen. ¿no? Es esta idea también del amor romántico. Yo me enamoro románticamente de alguien y, y digamos, es algo externo. Hay un rayo cupido, me ha lanzado una flecha y ¡paf! De repente estoy enamorado de algo. ¿no? Eh, yo quisiera romper esta asunción y, y pensar que no es así. Es decir, que lo que, lo que uno siente... Y lo que uno, eh, eh, eh, digamos, eh, hacia un, donde uno se enfoca, se puede decidir. Que nuestros porqués son primigenios, tanto como nosotros mismos, ¿sabes? Y que no podemos decidirlos. Por tanto, si hay esta asunción de que nos sobrevienen es que nos poseen, ¿no? Esto es completamente falso. Nuestras emociones y nuestros porqués los podemos decidir y los podemos evaluar, ¿no? y, y, y deberíamos hacerlo. El por qué también es un valor compartido. Por definición, este por qué es algo que me interesa a mí y que me, y que me mueve a mí, y me mueve porque, porque, porque soy humano. Entonces, es muy posible que también nos mueva a, mueva a otros seres humanos, porque si son seres humanos, si no son aliens, si no son robots, si no son microbios o partículas o, o quizá incluso animales, eh, deberían, el resto de los seres humanos deberían tener, en, en lo, cuando hablamos de valores, por qué es que son, que son colectivos. No podemos decir, no, yo este valor solo lo tengo yo. ¿no? Y, y entonces el, el valor del porqué siempre permite incorporar al máximo número de gente. No podemos esperar que este valor nos diferencie de otros proyectos. Al contrario, nos, nos suma a otros proyectos. El ejemplo de Sinek interesante también, es a, él habla de eh, los, los, eh, los hermanos Wright que empezaron a volar y que también al mismo tiempo el, el, Estado, el Estado americano pagó a un congresista americano para que el Estado tuviera su proyecto de hacer un proyecto de volar. Desde el Estado. ¿no? ¿Y qué pasó? Que, el, que el, este congresista su propósito no era verdaderamente volar, era bueno, ganarse un nombre, reconocimiento político, etc. ¿no? Y los hermanos Wright sí querían volar. Entonces, eh, digamos, la idea de, de cine que ese sentido es que los hermanos Wright no tendrían ningún problema en que el congresista les copiara sus métodos, en que hablara con ellos, porque su objetivo era volar. Entonces, da igual, si lo consigue otro, no pasa nada, mientras pase en el mundo, ¿no? Un porqué, definitivamente, es algo que colectivamente nos empuja. ¿no? Eh, hay una teoría de, de, digamos, a nivel de adopción de una idea en grupos humanos que se llama la teoría de la difusión de la innovación, que explica por qué el porqué es importante. ¿no? Eh, este valor que nos permite conectar es el que tirará del carro de todo nuestro proyecto, de nuestro público, para, para que ese público crezca. La idea de la teoría de la difusión de la innovación habla de en qué punto la difusión de una nueva idea, de una idea de un nuevo proyecto también, en qué punto eh, va cogiendo inercia para que un grupo más grande de gente la adopte. Y este punto se llama, eh, digamos, eh, si dividimos nuestra audiencia entre los primeros que adoptarían nuestra idea luego el grupo central y luego los últimos que adoptarían nuestra idea. Eh, esta teoría de la difusión de la innovación nos dice que en cuanto el 15% de los que primero adoptarían nuestra idea están convencidos en que han adoptado, ese 15% tirará del resto. Nosotros deberemos seguir comunicando, pero ese 15% nos ayudará a tirar del resto. Entonces, este 15%, los primeros que nos comprarán la idea serán los que más crean en ella, no los que menos crean en ella. Si, si iPhone quiere vender un iPhone, se lo tiene que vender a la gente que más cree en la tecnología, en el, los teléfonos, etc. No a la gente que aún defiende el teléfono fijo, eh, porque esa gente no se lo comprará. Esos son los últimos que adoptarán la idea. ¿no? Entonces, hay que empezar por nuestros más cercanos. Hay que empezar por aquella gente que más cree en nosotros. Y la gente que más cree en nosotros es aquella gente que comparte nuestros valores, que comparte nuestro porqué. ¿no? Entonces, el porqué, el why es un, un valor que conecta. Entonces, eh, no admite negatividad. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Es Preguntando en sus últimas consecuencias, es raro que cualquier ser humano quiera adoptar para sí mismo un valor que suponga el mal para el resto de los seres humanos. Es muy raro. Yo no sé si creer en el bien de la humanidad o no. Yo personalmente prefiero creer en él por decidir, prefiero creer en que, en, en que queremos en general el bien. Es posible que nos equivocamos. Pero más allá de esto, aunque no creas esto, es muy raro que quieras hacer un valor, que te quieras dedicar tu vida a ejercer el mal. Los malos de James Bond solo existen en James Bond. Es muy posible que para perseguir ciertos valores se hagan cosas que luego redundan en cosas que pueden ser muy negativas. Seguro. Pero es aquella frase de el camino al cementerio está cargado de buenas intenciones. ¿no? O creo que es el camino al infierno está cargado de buenas intenciones. Bueno, El valor inicial es, es un valor abstracto y que pretende ser positivo. Luego hemos de mirar qué consecuencias obtenemos. ¿no? Eh, y, y cuando hablamos de, de valor podemos tener una, una disputa que puede ser intensa, ¿no? Eh, pero, pero todos buscamos un valor que por definición algo a, a lo que le otorgamos valor es algo que valoramos, algo que es bueno, ¿no? Entonces, es difícil que sea negativo. Y otra cosa que probablemente a nivel de un mundo de la cultura no os pasará, pero que podéis argumentar también para proyectos de, que vais a justificar a nivel de estamentos políticos o, o incluso para, para proyectos eh, que, que paguen entidades privadas, es que el, el por qué no admite un resultado material. La respuesta a por qué haces tu proyecto no puede ser hacer dinero. No vale. Y esto, digamos, por romper una lanza por el mundo empresarial, ¿eh? Para ningún empresario, es esta es la realidad. Todos los empresarios montan sus compañías con un propósito, no para hacer dinero. Porque hay muchas maneras más fáciles que lo que están haciendo para hacer dinero. Esto es importante porque, si no, en el hackeo es, ¿por qué haces lo que haces? Para ganar dinero. Y se acabó la discusión. Eso no es un valor, ¿no? Porque el dinero no es, no es un valor, es un medio. Si vamos al, al, al cómo, el cómo es distinto del por qué. También son valores, por supuesto. En el cómo también tenemos valores. Pero el cómo son diferenciales. Eh, tanto Emirates como Ryanair, probablemente su propósito tiene que ver con conectar a la gente, tiene que ver con hacer, darnos la posibilidad de, de visitar otros países, de descubrir del viaje. Eso es un porqué, probablemente. ¿no? Pero como lo hace Emirates, como lo hace Ryanair, es muy distinto. ¿no? Eh, Ryanair es una low cost que te da el mínimo de servicio. Y lo que pretende es llegar al máximo número de gente, con el, número, el, el precio más bajo posible y para eso tiene que bajar todos los costes, y Mirage es todo lo contrario. No le importa que sea solo un, un público muy reducido el que acceda a sus servicios, el precio puede ser todo lo caro que piensen para conseguir dar esos servicios y el servicio es el máximo que puedes tener. Pero eso es cómo, un cómo que podríamos hablar de cómo posible es una calidad y otro cómo posible es el low cost. ¿no? Y son cómo ellos ejercen ese propósito. Pero el propósito no ha cambiado, estamos hablando de, de un cómo, ¿no? Nuestros comos son aquellas cosas que dan personalidad a nuestro proyecto y, y sobre los que proyectamos la razón, los argumentos que pueden ser contrastados. Aquí entra la razón de forma muy importante y, y, y una cosa buena del Círculo de Oro es que es un equilibrio entre emoción y razón. No podemos dejar que la emoción vaya suelta sin cuestionarla y, la razón, y los, los valores racionales son los que nos permiten anclar estas cosas que están más razonadas. ¿no? Y estos sí deberían ser contrastados y deberían ser eh, digamos, diferenciales. Si vosotros queréis competir en una propuesta cultural, por ejemplo, presentándoos a optar por una beca, es posible que muchos propósitos se compartan, como decíamos, vuestros por qué se compartan con otros proyectos. Pero vuestros cómo no. Y vuestros proyectos eh, serán tanto más interesantes porque racionalmente daréis formas distintas en cómo lo estáis haciendo. Con vuestra creatividad podéis generar formas en que, sí, yo tengo un festival de música y el propósito de un festival de música es que haya una comunión de la, que la comunión de la gente, ese podría ser un propósito, ¿no? Pero, ¿cómo mi festival de música es distinto? Bueno, es que mi festival de música es distinto porque eh, es... Mm, no lo sé, es eh, solo a través de luz para sordos, ¿no? Y entonces, la luz es un elemento importante para la música, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí hemos incorporado un, un, incorporar un valor de lo visual. ¿En qué soy diferencial? Bueno, el mío es visual. Voy a ser distinto de todos los otros festivales de música, porque es una cosa diferencial, ¿no? Y es esta figura que en el, la idea del marketing se ha entendido como un USP o Unique Sharing Proposition, que entendido a nivel americano es qué tienes tú que te haga destacar por encima de todos los demás que se te parecen, ¿no? Qué hace que tú seas único y que sea diferencial. Eh, Cómo se persigue un propósito y una razón de ser, ¿no? Y eso también se puede entender como otra figura de la teoría de ventas, que es esta idea de argumentos de venta. Nuestros argumentos de venta son aquellas cosas en que podemos decir, mire, racionalmente yo establezco todas estas cosas de esta manera. ¿no? Eh, esto me lo salto porque tiene más que ver con, con elementos visuales, pero que también son importantes. Y finalmente tenemos el, el qué. Esto cuando se hacen estructuras de, de valor a veces, además es difícil porque a veces el qué conecta con, con el por porqué. ¿no? Si hablamos del festival de música, por poner el ejemplo, eh, ¿generar una comunidad sería un propósito o sería un qué? ¿El, el, ¿Lo que ofrezco qué es? ¿Es una comunidad o es música? ¿O es una comunidad que entiende la música? A veces el qué y el por qué son dos caras de, de la misma moneda. Lo importante es entender que el por qué es un propósito y que debería ser algo que nos mueve emocionalmente. Y el qué puede tener tintes emocionales, pero sobre todo se trata de pensar en nuestra propuesta de valor ahora sí de cara afuera. Fijaos que otra cosa que tiene el círculo de oro es que el análisis es interno. El análisis es de vuestra organización para adentro. El análisis es pensar en tu proyecto por qué debería ser importante y qué lo hace diferencial. Y qué ofreces ya es el puente hacia tu público. Tus aliados, tus alianzas o, o tus colaboradores. ¿no? El, el qué es el resultado, es el producto de esta reflexión y es lo que se entiende como una propuesta de valor, ¿no? como lo que proponemos, eh, digamos, eh, a, a nuestro público. Y como os decía, puede ser un producto. Tesla podría decir que su propuesta de valor es un coche sostenible. Porque busca la sostenibilidad, lo hace con su secret plan y con tecnología y con distintas cosas y lo que ofrece es un coche sostenible. Podría decir hablar de un producto casi como un resultado, pero también podríamos hablar de un valor. Change te ofrece un valor como propuesta de valor. Su propuesta es el cambio. No sé cuál qué propósito tiene, ¿no? No, no, no he visto si es que lo tienen, pero entiendo que Change lo que te está ofreciendo, nos ofrece al, al, a su público es la propuesta de valor de que existan cambios. Yo te, te ofrezco la posibilidad de cambiar tu mundo. Y esa es la propuesta de valor que te doy, ¿no? que, que puede ser, pues, digamos, cuando pasa esto podemos generar una estructura completa y veréis que la narrativa funciona muy bien. Nosotros en mucho, desde que empezamos a desarrollar círculos de oro, empezamos a, a desarrollar manifiestos de marca. Porque si tú coges una estructura narrativa de tres actos, el círculo de oro es maravilloso en ese sentido. Tú empiezas por qué, explicas cómo lo haces distinto y ofreces una propuesta de valor. ¿Quieres compartirla? Eso es una estructura de seducción fantástica que, que, cuya conclusión es una propuesta al mundo. ¿no? Y, y eso funciona muy bien en una estructura de un manifiesto porque es muy eh, seductor y es muy motivador también. ¿no? Eh, el, por, el qué se conecta con el por qué eh, como, como de forma muy relacional, como os decía. ¿no? Eh, y a veces diferenciar entre ambos pues es, es, es difícil. Yo creo que la, la, los parámetros importantes son estos. ¿Por qué? Tiene que ver con lo emocional. ...y qué tiene que ver con qué ofrecemos al mundo. ¿no? Entonces, lo que, todo lo que os he explicado se puede resumir en este diagrama. De un vistazo es esto. El por qué es una razón emocional, es un valor emocional... ...y son valores que, que colectivos que te permiten encajar con tu público... ...y que te permite a tu público empatizar contigo. Y es una visión, podríamos entender como este día de visión que las compañías tienen. Una visión para el mundo... Los cómo. nosotros últimamente estamos hablando de pilares racionales y e intentamos que se establezca un solo valor para el porqué, solo uno para el porqué, es difícil, porque hay que escoger uno. Eh, cuatro. Podemos pensar en cuatro valores diferenciales importantes en el cómo y una propuesta de valor. Eso hace un conjunto de seis valores que es un resumen sintético, sintético y sencillo que todo el mundo puede entender. Como os decía, el por qué es compartido y es emocional. Y en cambio, el cómo es racional y no es tan compartido con otros proyectos. Es diferencial y te hace destacar. ¿no? Y finalmente, el, el, el, el qué es una posible propuesta de valor. Eh, eh, las eh, estructuras de valor nos. Bueno, Tomás, es que ahora no te oigo, pero déjame acabar aquí. Las estructuras de valor nos empoderan nos empoderan para generar estructuras claras que te permiten comunicar a toda tu estructura. Si tú ahora tienes que explicar por qué tu, tu proyecto es importante y es muy largo de explicar, ¿cómo se lo explicarás a todos tus colaboradores, a toda la gente que trabaja contigo? Si estás haciendo el festival de música, ¿cómo van a saber toda la gente que trabaja en este festival cuáles son, por qué deberían hacer una cosa u otra? La estructura de valor empodera a toda la organización porque todo el mundo puede saber de qué va la cosa muy rápido. Y luego hay una cosa muy, muy divertida de las estructuras de valor, que es que te permite ser mucho más creativo con tu, con tu estructura. Es decir, si tú has montado un, un, un festival de música y siempre has contado que solo puedes montar un festival de música, tu siguiente crecimiento solo será otros festivales de música. ¿no? Estás ahí metido en ese nicho. Y la gente te conoce porque haces un festival de música. Pero si tu valor principal es... La comunión entre los seres humanos o la, la, la, una, una conexión colectiva entre los seres humanos. Bien, eso lo puedes hacer con un festival de música, pero también lo podrías hacer con una serie de charlas sobre, sobre surf. Y la misma compañía o el mismo proyecto puede hacer las dos cosas. Puede hacer un festival de música y puede hacer una, una serie de charlas sobre surf. Porque su objetivo, su, su propósito último, uno que nunca conseguirás, porque no pasa nada, ya está bien que el porqué sea algo a lo que aspirar, que es como inalcanzable en su absoluto. ¿no? Eh, pero te permite pivotar muy, muy fácilmente, porque si, por ejemplo, Ferrari, es un caso muy interesante, eh, Ferrari vende coches, pero también se ha puesto a hacer, la siguiente cosa que se ha hecho no es una moto. No existe la moto Ferrari. Pero en cambio se ha puesto a hacer eh, parques de atracciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen claro que su propósito es la velocidad, la adrenalina, la vida al límite. Entonces, cuando tu propósito es la vida al límite, bueno, lo puedo hacer con un coche, lo puedo hacer con un parque de atracciones, lo puedo hacer con un avión o lo puedo hacer con una droga sintética. Podría hacer una bebida Ferrari. Y esto es muy interesante porque de repente abre tu visión del mundo, porque tu propósito es mucho más amplio que, que, que lo que ofreces finalmente. ¿no? Um... Este debate es continuo. Eh, digamos, estas estructuras de valor nosotros las estamos repensando en, en mucho eh, eh, constantemente. Y yo os diré así como Insight que yo pienso en estructuras de valor para mí y para mi familia y, y la que yo he ido pensando en estos años pues ya ha cambiado tres veces. Porque bueno, pienso que algunas cosas me, me preocupan más al principio y luego hay otras cosas que me van interesando más. No cambian sustancialmente tampoco o no cambian radicalmente, pero sí hay cosas que, que van evolucionando. Entonces, en ese sentido, esta es una herramienta, no debería ser, en el momento que se convierte en una fórmula para hacer churros, es un problema. Porque eso, eso cierra, cristaliza nuestro pensamiento y no nos permite pensar fuera de esta estructura. ¿no? Hay muchas formas de pensar los valores, pero esa estructura os puede, os puede ayudar mucho. Y luego, hay una cosa que, más allá, yo diría que hacer una estructura de valores, de valor, es más, es, tiene su dificultad y su dificultad filosófica, pero hasta cierto punto es relativamente accesible, es mucho más difícil, yo tengo mi experiencia, de todas las empresas con las que hemos trabajado, de los proyectos culturales con los que hemos trabajado y también para las personas, lo difícil es ser coherente. Ser coherente con tus valores es mucho más complicado porque la vida, no sé por qué, o la, las, las trayectorias de las empresas constantemente son un, una, un cuestionamiento continuo de esos valores y una, una, una puesta en cuestión de esos valores y una, y una, y una, digamos una confrontación vital y física y muy real, muy, muy de día a día que confrontan esos valores. ¿no? Y resistir con esos valores es lo difícil. Creo que también debemos estar abiertos a poder cuestionar nuestros valores, y bien, si resisten, pues perfecto, y si hay que cambiarlos, pues, pues mejor también, porque quiere decir que nuestra estructura moral y filosófica o ética evoluciona, ¿no? Pero ser coherente y consecuente con ellos eh, lleva muchos quebraderos de cabeza, y para organizaciones grandes, culturales o, o privadas o empresariales, eh, es muy difícil, es muy difícil ser consecuente todo el rato, ¿no? Esta estructura de valor es una máquina de narrativa. Cuando nosotros tenemos una estructura de valor, entonces siempre podemos contar una historia, porque nuestra historia siempre siempre está basada en nuestros valores, como os decía, es, es todo ideología. Yo quisiera, eh, Tomás, muy rápidamente poder daros un caso, y creo que me gustaría daros el caso del MACBA, que precisamente es el de un ejercicio cultural, y así podéis ver cómo eso se traduce, porque todo esto es muy abstracto ahora, y nosotros cuando damos esta clase también podemos hacer ejercicio, y es bueno que vosotros podáis, podáis interactuar y ver eh, y ver cómo va en ese sentido, ¿no? Pero vale. quería... Que eh, haga, le robo un minutico para que lo prepares. Ahí. Me encanta sí. porque tenemos un pequeño incendio en las redes sociales del chat de, de, la, de tu clase porque, bueno, hay, hay este, este miedo de, de, bueno, que todos los ejemplos que da son muy empresariales, del de, de mundo consumista y empresarial. Y, bueno, y en lo cultural siempre nos cuesta eh, hacer ese ejercicio de de distanciamiento ¿no? y de entender que nosotros eh, producimos festivales, producimos discos, producimos libros, producimos eh, eh, ¿no? que, eh, películas eh, y, y por lo tanto también estamos produciendo productos culturales. ¿no? Eh, y entonces ahí se ha abierto como un pequeño... O sea que os instó a intentar eh, abrir el, el lenguaje porque no hablando de cultura y hablando desde otro lugar, a lo mejor podemos entender eh, ejemplos bueno, eh, que nos saquen de, de nuestra zona de confort y nos amplíen esa mirada y nos enseñen otros, otros lenguajes. Simplemente en el qué, el cómo y el por qué, el por qué, el qué y el cómo... Mmm, Sí, yo creo que van a tener muchos problemas al hacer el ejercicio porque es un ejercicio que realmente a veces no sabes dónde está el qué y dónde está el cómo y, y cuál, cuál es el por qué y, dónde, y es una cosa que tú ya nombrabas que se solapen. Yo creo que sobre el ejercicio de hacerlo eh, es importante para descifrar. ¿Por qué vamos a hacer? Y aquí yo, que ya hemos eh, tenido algunas experiencias previas en Bajo Radar y en otros procesos de acompañamiento que usamos para ayudar a los gestores culturales a, al menos a separar un poco el polvo de la paja ¿no? y, y, y, y poner las cosas en su lugar, el por qué nosotros siempre decimos que no habla del proyecto cultural, sino que es algo filosófico, algo mucho más superior a nuestra, nuestra nuestro producto cultural nuestro festival, nuestro libro, nuestra música porque además lo bonito de los proyectos culturales como tú ya también hablabas es que a lo mejor si tenemos un buen porqué este año hacemos un festival pero el año que viene publicamos un libro y el año siguiente hacemos una exposición o un seminario o una conferencia y hay mil maneras de seguir trabajando en el porqué y eso también nos abre muchas puertas y el qué ya habla desde dónde hacemos las cosas, lo hacemos desde la música emergente, lo hacemos desde la danza contemporánea, lo hacemos desde el cine, lo hablamos desde el... ¿no? El qué ya nos está hablando desde dónde, pero tampoco habla del festival, porque el cómo, a mí me gusta decir en cultura, que ese cómo es cómo lo vamos a hacer este año, no, a través de un festival. ¿De música? ¿De cine? Sería el qué. ¿Y el por qué? Porque queremos acercar la música a los jóvenes, porque queremos que en nuestra ciudad haya más música, porque queremos fomentar eh, la creatividad en las personas, porque queremos que la gente sonría, porque tenemos un sueño. Me ha encantado lo que hablabas de que los, los valores... Hablan de nosotros, ¿no? Hablan de, tienen que definir lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros nos proponemos. Son compartidos, son globales, todos tenemos que estar de acuerdo, porque cuando hables de tus valores, los valores están conectados con nuestra comunidad, con nuestros aliados, con nuestros públicos y con nuestro propio equipo. Entonces, eh, son fundamentales para explicar lo que queremos hacer tanto dentro, de hacia adentro, hacia afuera hacia el lado de, de, de la comunidad y de los públicos o de los beneficiarios y hacia el lado de los aliados. O sea, tienen que ser muy claros, fáciles y ahí está el... el Mira, de, déjame, entiendo perfectamente la, la, la evolución en, el, en las redes y, es, y eso es, me parece interesante, además la reflexión me parece muy interesante. Yo, yo solo recordaría una cosa, al principio, al principio recordar cuando hablaba de la... De la esta idea de la revolución cognitiva para el ser humano, que la idea es, para mí, cultura no... Cultura es la generación de... Digamos, la, la, para mí la, una de las definiciones quizá más elevadas de cultura es aquella narrativa que nos permite generar una subjetividad común. Sí? O sea, el, el, la capacidad de una narrativa común que nos une. Entonces, evidentemente, los proyectos culturales generan cultivo de realidades intersubjetivas, generan eh, una visión intersubjetiva, pero no son los únicos sitios. La política también lo hace, los países también lo hacen y las empresas también lo hacen. Las empresas tienen cultura, tienen sus culturas. Es un, es un cultivo dedicado a otras cosas. Entonces, yo me disculpo a, a nivel de... Sí que hay una proliferación de ejemplos que son más... Eh, industriales, si queréis, porque es el mundo eh, al que nos dedicamos en nuestra práctica del día a día, ¿no? Pero, pero como os he dicho yo, me, cuando hablo, cuando en esa mix de compañías también pongo instituciones, lo hablo porque también hemos trabajado para muchas instituciones culturales, entre otras cosas, hemos colaborado mucho con Transit, y, y Tomás lo sabe, eh, como, como hemos colaborado. Y un ejemplo que os quería poner, si veis mi pantalla, es eh, la, el encargo del, del, de la del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, eh, la, el, el rediseño del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. ¿no? Y pensad que en este museo, solo para daros un poco de contexto, es un museo que está, eh, digamos, es en un 30% propiedad de eh, coleccionistas privados, los ricos de Barcelona, en un 30% eh, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, eh, creo que en un 20% propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, en un 20% propiedad del, del, del Gobierno de la Generalitat, que es el Gobierno Regional de Cataluña, y en un 20% de, del Estado español. Es decir, es un ejercicio público-privado. Y en el Consejo se sientan desde el representante de, de, de, de, lo, de los coleccionistas privados, es decir, un aristócrata, eh, o un, una, un, un, un empresario rico, eh, el director del museo, que está preocupado por la dirección del museo y que es un cargo público, el gestor del museo, que está preocupado porque se vendan entradas, pero también es un cargo público, porque tiene que dar cuentas de la sostenibilidad económica del, del museo, y dos cura tres curadores que vienen del mundo del arte militante. Para deciros que en este caso, cuando estábamos trabajando aquí, por ejemplo, teníamos un, dos de los curadores, eran eh, eh, Paul B. Preciado, que es un, uh, un curador y militante transexual de Barcelona y, um, y, y Valentín Roma, que es otro uh, comisario, digamos estoy hablando de militancia y, y, y digamos eh, eh, activismo artístico de la índole más elevada y, más, eh, y bastante radical. Y la dificultad que teníamos es precisamente aunar todo este mundo. ¿Qué, ¿Cómo unes a esta gente? En el arte, en la propuesta de valor artístico del museo, Eso es muy difícil porque ¿cuál es, los, ¿cuál es el criterio de la línea editorial del MACBA entre estos públicos y estas voluntades tan distintas? Porque aquí los objetivos son de, de, de abrir el público a la ciudad, de eh, eh, pedagogía cultural hacia la ciudad, pero también de convocatoria de, de un cierto arte y de producción de conocimiento. ¿Cómo sumas estos objetivos de tanta gente distinta y tan distintos? El único sitio donde puedes tener este diálogo y donde ellos pueden tener este diálogo de forma constructiva esos son los valores. Es la única manera. Y fue una delicia porque esta gente son realmente filósofos y, y mentes privilegiadas en el mundo del arte. Y trabajar con ellos fue una delicia, pero nunca habían hecho una estructura tan sencilla para ponerse de acuerdo. Entonces, cuando tienes filósofos y artistas trabajando desde su conocimiento fuerte en reflexionar qué es un valor para su eh, institución cultural, es una bomba de relojería, porque es, que es una maravilla. Ahora, acabo en algo muy sintético. Y esta es la estructura de valores, estas es Además os diré que este es, después de ver los primeros vídeos de cine y nosotros desarrollar esta idea, este es el primer círculo de oro que hicimos, de los primeros, ¿Sí? si no el primero. El objetivo del MACBA es, perdón, el propósito del MACBA, ¿por qué el, el, el MACBA debería existir? El MACBA debe existir porque su propia existencia se basa en la creencia de que construir subjetividad nos empodera. El hecho de que cada uno de nosotros pueda construir su propia subjetividad empodera a todo el colectivo. Y la única razón de existir del MACMA es el empoderamiento de todas las subjetividades. Queremos convocar a... a y la idea, la, la idea que decían los, los comisarios era esta. Debemos usar el magma como un sitio de convocatoria. Debemos convocar al público. Fijaos que están vendiendo, están vendiendo un producto. Pero es una convocatoria y un ejercicio de seducción basada en queremos potenciar vuestra subjetividad y eso va a ser un poder. ¿Cómo lo haremos? Generando Agora, el Macba es mediador. Media... estoy hablando de cómo, ¿ya? ¿eh? ¿Cómo racionales? ¿Cómo lo haremos? Generando Agora, el Macba es mediador. Extendiendo el conocimiento, el Macba es divulgador. Mediante el conocimiento situado, el Macba no está en el mundo, no está en cualquier lado, está en Barcelona y es distinto hacer esto desde Barcelona que lo es desde París. Cuestionando, por fuerza el Macba es transformador. Empoderando al espectador, el MACBA es una herramienta, y produ produciendo significado. Com es significador, genera significado. ¿Qué hay en el MACBA? Arte contemporáneo. ¿Quieres un poco? Fijaos que es una estructura que me ordena mis emociones al principio, me da uno, unos elementos racionales, que son claves y que son emocionantes también, si queréis, para, lo, para la práctica del museo, y ofrece una propuesta de valor de lo que es casi una definición filosófica del arte contemporáneo. El arte contemporáneo existe porque debemos construir la subjetividad, sino qué sentido tiene. ¿Qué sentido tiene producir arte y el conocimiento del arte si no estamos empoderando la subjetividad? Entonces, claro, ahí nosotros tenemos una estructura de comunicación muy sencilla, y ahora enseñaré un poco cómo esa estructura de valor se, se traduce se traduce, porque empezamos a reflexionar cómo, cuáles son las imágenes de la subjetividad. ¿Cómo explicamos qué es subjetivo? ¿Qué significa ser subjetivo? ¿Cómo? La subjetividad es el mirarse y reconocerse. ¿no? Y ahí hemos de pensar que hay un elemento de subjetividad que, y, y decíamos, bueno, hay unos valores que le ponemos un poco más de importancia en, en algunas partes de la imagen. ¿no? En, en, en producir significador, en ser herramienta, en ser transformador, en cuestionar. ¿no? Es un reflejo es un filtro, es un, es un, eh, produce eh, subjetividad poniéndonos delante otras posibles subjetividades, poniéndonos delante un espejo que, es, que nos, nos enseña cómo es el mundo y cómo podríamos ser nosotros. Por tanto, es un reflejo y es un filtro. ¿no? Y mediante estos otros valores de mediación, de herramienta y transformación, también debe llegar a todas las sensibilidades. ¿Cómo hacemos algo que sea para todas las subjetividades? ¿Y cómo hacemos algo que sea para todas las subjetividades sin que se diluya en que no es nada? ¿no? Porque tenemos que hablarle a toda esta gente. Y, como os decía, esta idea de los comisarios y del director, que este es un sitio de convocatoria y militancia. No puede ser irrelevante. No podemos conformarnos con pocos visitantes. No, no. Queremos multitudes. Entonces, ahora cuando decías esto de los ejemplos y que quizá, Tomás, decías, no, es que aquí parece que Tesla sea una... No, no, estos comisarios también quieren multitudes, también quieren una, una, una, una misa llena, también quieren que todo el mundo se acerque. Y, y, y estamos convocando, el MACBA es un sitio de convocatoria que no puede ser irrelevante, no puede ser de tres, tiene que ser de miles. Entonces, en ese sentido, la voluntad es llegar a, a cuanta más gente mejor, igual que con que quiere otro producto... Que, que se precie. Y el resumen de esta idea del reflejo y del ancla se basa en la idea de que tenemos que tener algo que nos ancle y algo que permita ser variable. Y esta es la identidad del musical. Retrabajamos el logotipo para que fuera vertical y de esta forma era completamente simétrico. Y al ser completamente simétrico lo podemos partir. Y al partirlo, podemos hacer un reflejo. Un reflejo que lo es de toda la subjetividad que puede incorporar el MACBA. De todas las maneras en las que el MACBA puede ser un anclaje para todo aquello que es distinto, diferente, minoritario, en el que no cabe, eh, digamos, eh, eh, de, de la gente que no tiene voz, de los artistas que no tienen sitio y también de los que sí lo tienen. Porque la idea es que es de todos... Y es un reflejo de cómo somos y cómo queremos vivir. Y esta es toda una identidad líquida que generamos para el magma con la idea de que el magma está anclado, sabemos lo que es, es un centro que tiene una estructura, que tiene una, una, digamos, un, un anclaje y un sitio eh, físico, pero que también es líquido y que también es voluble y móvil. ¿no? Um, y en ese sentido, estas son todas, todas las cosas que podemos hacer con él. ¿no? Yo... yo... Acabo, acabo un momento, Tomás. Acabo a convocar a la gente a empezar a, a, a, a pensar sus preguntas si tienen alguna pregunta para Mar. Y, digamos que, evidentemente, hicimos todas las aplicaciones eh, de que necesitaba el museo para ser, eh, digamos, para, para, para sus piezas más corporativas. Eh, las entradas al museo que se rompían justo por el sitio de, del logo, eh, los avatares para redes sociales, las aplicaciones en, en las publicaciones del MACBA, como firmar editorialmente, que era muy interesante esta visión de solo imprimir en el lomo. Eh, hay todas estas animaciones que indican todas las formas en las que el MACBA puede ser. Tenía una arquitectura de marca basada en todas las distintas aplicaciones que tienen que funcionar. que es un ejercicio complejo. Tienen programas públicos como el MAB eh, Educación, el MAB en Familia, el MacBo es Vivo para ejercicio, porque también tienen eh, esp eh, espectáculos eh, digamos, de música y de escénica, eh, tienen una tienda, tienen podcast con MABA Radio, tienen programas de fidelización con el MAB Amigos. Un programa de fidelización que como lo puede tener cualquier supermercado. ¿no? O sea, son ejercicios, yo no, yo no diría que capitalistas, son ejercicios de, de, de colaboración colectiva. ¿no? Eh, tiene un centro de estudios, eh, etc. ¿no? Y cada una de estas cosas tenía además su propia eh, identidad que ser desarrollada. ¿no? Eh, Estos son, por ejemplo, un folleto de educación, eh, los, las, el lenguaje de cada una de las aplicaciones, pues el lenguaje específico de Magma en Familia, eh, digamos, eh, de los programas de, de, de eh, artes escénicas, de los programas de, de amigos del museo, de, de fidelización y mecenazgo, la tienda. Como veis, permite todas estas subjetividades anclándolo a algo. Que es, eh, que es común. ¿no? Eh, y finalmente os quería eh, presentar dos cosas más que, de las que estoy un, particularmente orgulloso. Luego no, no acabo pasando, pero este es una de las partes del museo que podemos aplicar también la imagen, esta imagen de reflejo a los propios elementos del museo. Eh, esta es otra parte de, de, del museo con un gran panel pensado como como puede haber en, en los cines, en el sentido de un gran panel que, que escupe a esta plaza pública eh, los, digamos, los distintos contenidos. Eh, y digamos, este tótem que era en sí ya un reflejo ¿no? de, de, del, del sitio y que podíamos usar pues, de esta forma. De, de reflejo y la última cosa que hicimos para ellos era una campaña de comunicación que era para presentar el propio museo ¿Sí? y, y veréis que precisamente hay tres opciones que, que, para que les presentábamos y que y que precisamente hablan de preguntarse cosas y de darle la vuelta a estas subjetividades y de empoderar nuevas visiones de quién podemos ser eh, eh, cuestionando las asunciones identitarias no ¿Este señor puede ser un rebelde? ¿Piensas que eres único? ¿Quién es un padre? ¿Qué es ser normal? ¿Qué es ser un monstruo? Basado en toda esta idea de cambiar de ideas, mejorar las ideas, hacerlas solucionar porque estamos empoderando esas subjetividades. Y otra visión de esto, era otra, otra propuesta, era lanzar preguntas al público. En el metro podemos preguntar si uno sabe a dónde va. En una parada de bus podemos decir, ¿a qué esperas? En las redes sociales podemos preguntar quién eres. Y, y, y si has dicho todo lo que querías decir. O en, un, en, una, en, una, en una revista cultural puedes preguntar qué planes tienes. ¿no? En un billboard enorme, si es que lo pudieran pagar, que tampoco es el caso, eh, si te sientes pequeño ¿no? y que puedes cambiar de esa idea. Y aquí podéis ver, os lo queríamos enseñar un poco para que pudierais ver, digamos, cómo esta teoría cobra vida y se materializa en algo que es accionable. O sea, los valores son interesantes para poder accionar sobre ellos y para poder decidir sobre ellos y para poder hacer eh, cosas sobre ellos que sean interesantes. Y espero que con, al menos haber podido cerrar con un proyecto más cultural, hayamos podido subsanar la, la sobredosis eh, de, de proyectos comerciales que teníamos al principio. Tomás, ¿cómo vamos? Pues aquí revisando un poquito las preguntas. Eh, muy bien. Muchísimas gracias. Eh, yo creo que con este final un poco das sentido a... das forma ¿no? a, a todo lo que venías hablando y pero bueno, lo que planteamos en Bajo Radar es ese, ¿no? Hacer ese ejercicio de introspección en equipo, eh, de pensar nuestro verdadero propósito, nuestros, cuestionamientos, nuestros planteamientos de base, nuestras preguntas más filosóficas a las que responden nuestros proyectos. Y lo que os planteamos en este, en este, con esta masterclass era. era eh, parar un poco la ansiedad de sacar adelante nuestros proyectos ¿no? que, que entendemos que, que, que son vitales y que, lo, que los vivimos en cultura con mucha pasión pero hacer este un, un pasito atrás para re reconfigurar esa y tener esa muy buena base que tiene que ver más con, con cuestiones globales con cuestiones, eh, con retos eh, comunes que se pueden trabajar desde la cultura, ¿no? Y que nosotros, desde la cultura, tenemos que tener ese papel fundamental en, en, en aportar esas nuevas miradas, esas nuevas maneras para resolver esos retos comunes, ¿no? Y yo creo que la, la propuesta de valor lo que planteas es como qué retos nos planteamos nosotros. Sí, yo hay una cosa aquí que leyendo también los comentarios del chat. Uh, había esta cosa de que uh, algún comentario que decía, no, si es que nosotros no debemos diseñar valores porque ya los tenemos. no Bueno, y, y yo no dudo de que los proyectos tengan valores. que Los valores todo el mundo los tiene porque si no, no se puede funcionar, casi diría. Pero de ahí a que estén estructurados claramente hay un gran trecho. En este ejemplo que os he dicho del MACBA, había un momento que teníamos toda esta marabunta de ideas sin ninguna jerarquía. Y entonces, el discurso podía haber empezado por decir, el magma es una herramienta. Pero el magma es una herramienta, ¿para qué? No, no te da mucho, mucha emotividad eso, no te genera mucha motivación, no te, no te, no te hace querer ir al magma. En cambio, decir, no, el magma es el poder de tu subjetividad, es muy distinto. Y la reflexión precisamente era... No, no podemos tener 15 cosas, tenemos que tener 6 y además hay que colocar una en el centro. Y esto, tú puedes pensar que tu proyecto tiene valores, que seguro que los tiene, pero no sé hasta qué punto os los habéis estructurado para que os dé una narrativa futuro. Eso sería mi comentario, eh, pensando a, sí, los valores claro que están en cultura, pero ¿cuándo se organizan? ¿Cuándo es, ¿Dónde está la reunión en la que se estructuran colectivamente? Donde todos los la gente que está decidiendo el proyecto puede participar...? y decir cuál es, cuál es su, su, su visión de la historia, ¿no? y, y luego con, también hay esta pregunta de metodologías que, para lo que utilizamos dentro de las organizaciones. Yo creo que hay dos cosas que son importantes. Primero, hay que saber establecer eh, ejercicios de diálogo y workshops. Nosotros estamos haciendo mucho desarrollo de trabajo conjunto y cuando te sientes en según qué organizaciones, en según qué sitios, hablar con según qué gente es difícil. Porque, porque eh, digamos, en organizaciones grandes, instituciones grandes, el MACBA mismo, hablando con el director, el rico, el aristócrata, los, los curadores, son todos jefes en sus áreas. Y a veces están incluso enfrentados, se establecen luchas de egos. Bueno, hay que establecer dinámicas en las que se pueda hablar de valor. Hablar de valores ya es bueno, porque te permite estar en una situación más abstracta. Hablar de valores es muy sano porque no, no tienes que hablar de, no, pero la web la haría así y entras en una discusión de cómo haría esas cosas. No, no, no. hablemos de lo, lo, lo primigenio, que es más abstracto, es más fácil ponerse de acuerdo. ¿no? Pero luego hay otras herramientas que son importantes. Cuanto más alguna vez hemos trabajado eh, métodos como el diálogo socrático, hacemos también metodología de workshops de trabajar representaciones visuales de esos valores, qué imagen tiene la, la subjetividad. Nosotros, por ejemplo, proponíamos esta idea de la, del espejo como una imagen de subjetividad. no Pero quizá para alguno de vosotros la subjetividad es otra cosa. Eh, y muchas veces no nos ponemos de acuerdo en qué es un valor. Ese tipo de dinámicas también son importantes. Para nosotros era muy importante establecer workshops en los que pudiéramos tener esta conversación. Y yo os recomiendo mucho que os deis espacios para hablar de esto. Porque es muy sano para cualquier organización que tenga una reflexión de esto. ¿Cuál es la última vez, Tomás, te pincho un poco, cuál es la última vez que tuviste una reflexión acerca de cuáles son los valores de tránsito? La iba a dejar para de el cierre. <risa> bueno, pues ya te la he fusilado, ¿no? Ya, Pero, bien, decir... Desde ya, eh, por supuesto, en cultura queríamos que. Eh, desde ya, por, por supuesto, en cultura que tenemos valores y muy potentes y muy buenos. Y ahí está el kit de la cuestión. O sea, ¿cómo nos gana Mercedes o un coche? Ahí me, me pongo un poco yo del lado de, de, de la cultura, ¿no? A decir, no puede ser, no puede ser que la Coca-Cola lo haga mejor que, que, una, que un museo, que un festival de música. Entonces, eh, aquí está, por lo tanto, es tenemos valores, por supuesto que tenemos valores, identifiquémoslos, pongámoslos en orden y aprendamos a comunicar. Si queréis, no quería hacer autobombo, pero Marc, por ejemplo, nos ha hecho la última publicación para Transit Proyectas, eh, que es este libro precioso donde hablábamos de eh, esto, un, un, un, una publicación que ha recogido un poco una mirada de que hemos pensado, eh, un compendio de textos sobre cómo activar la cultura local. Eh, con Marc eh, llegábamos a, a y peleamos durante eh, tres meses, pero yo creo que el gran ejercicio fue entender nueve, nueve. todo este proceso de, de, de todo lo que pone en este libro, que son los mejores eh, gestores culturales, eh, gente por, por superpoderosa, eh, planteando sus líneas de trabajo, eh, se resumió... En, en, en un título tan simple que era queremos sonreír, ¿por qué hacemos esto?, ¿por qué queremos activar la cultura local?, ¿por qué todos, estos, Mark nos preguntaba, ¿por qué nos, todos estos, estos textos y todo este libro es tan importante?, ¿por qué la cultura es importante?, ¿por qué activar la cultura local?, y entonces ahí fue como un ejercicio de, de, de, de, de llegar a la síntesis, porque queremos que la gente sea mejor, porque queremos que con la cultura la gente sonría, eh, y, y, y, y empezábamos el primer título era queremos de queremos sonreír, pero ya no era una cuestión de lo que queremos nosotros de vosotros, sino al final se sintetizó en queremos sonreír, nosotros queremos sonreír y queremos sí. que, que los de cultura, lo que hacemos en tránsito, que son proyectos culturales, y con la gente sonría con ellos entonces yo creo que ha funcionado muy bien el libro se ha convertido en un manifiesto cada capítulo plantea un, un, un, un valor y cada capítulo se ha transformado en un valor construyendo que este libro y esta camisa del libro se convirtiese en nuestra pequeña manifestación nuestra pequeña campar pancata que proponemos con este libro, queremos sonreír, os proponemos que leáis este libro para sonreír con cultura. ¿no? Pero el valor sí. era el activar yo la... Lo que, lo que me parecía muy interesante también, yo viéndolo desde fuera y le preguntaba mucho a Tomás, y gracias a Tomás porque es un buen ejemplo, tengo esa sensación de que cuando hablo con gente en cultura, siempre es gente muy apasionada ¿no? y que te cuenta con mucha pasión sus proyectos, pero, pero aflorecen poco los deseos. ¿no? Y tengo esa sensación como de... Veo como como si, no sé si Mafalda, lo ha dibujo, Kino lo dibujó alguna vez, o, pero veo como el dibujo de un, de un cartoon como de la gente en la manifestación, y sí, que eran no, no, no, como muy enfadados o como muy militantes por algo, pero si la pregunta es, vale, pero ¿qué quieren? ¿Qué, qué nos piden? ¿Qué, qué es que quieren que hagamos? ¿no? Y luego esto venía con una reflexión también de, porque hay un pequeño una pequeña referencia a un incidente que hubo en un McDonald's en una... Vania de Francia y el tema del McDonald's era queremos verte sonreír, ¿no? Y de ahí aparece toda la reflexión y en el libro se cuenta más. Pero al final también me gusta esta idea del de queremos sonreír como un ejemplo como sencillo de, de un deseo. De, lo que es, volvemos a Martin Luther King. Es hombre, es que estamos eh, la vida es difícil y estamos envueltos de una mercantilización de la vida y nos gustaría sonreír de otras formas. ¿Qué queremos? Hombre, pues nos gustaría poder sonreír y tener excusas para ello. ¿no? Y, y es ahí donde se establece ese manifiesto porque luego hay una lista de deseos que de alguna manera formula transit. no Porque hay queremos sonreír, queremos reproblar, queremos habitar, queremos cocrear queremos había toda una serie de queremos que se extienden a con más profundidad. ¿no? Evidentemente esto no es un deseo tonto de un niño, hay 300 páginas de teoría, en gestión cultural detrás, es un queremos muy poderoso, establecido por gente muy potente, pero se puede sintetizar de forma sencilla en la portada, porque en la portada solo necesitamos ese título ¿no? Aprovecho un un título. para hacer un poco más de publicidad <risa> bueno, El libro se ha convertido... Esto no estaba planeado esto Estaba no planeado no estaba. El libro Se ha convertido en una, en una exposición Todas estas son las páginas del libro Y aquí teníamos los Es que ahora no está apagada con pandemia, pero aquí tenemos los porqués. Queremos habitar, queremos volver, queremos convivir, queremos hacer, queremos conversar, queremos decidir, queremos transformar, queremos compartir, queremos aprender. ¿no? Eh, digamos que, que las páginas del libro se han convertido en, una, ¿no? en todo una cartografía de valores. El artista cambia lo rural, cambia el artista periferia centro, es centro, periferia, experiencia, igual conocer, conocer, igual cultura, un poco, íbamos eh, haciendo ese ejercicio de, de, de valores y han cogido y se ha jugado también a, a generar lenguajes con toda la estructura de valores. Eh, que Déjame que... Hacer, hacer otra reflexión, Tomás, y, y yo diría que si pensamos en los artistas, y estoy seguro que todos vosotros como gestores culturales trabajáis con artistas, yo también me dedico a veces al arte y trabajo con artistas, eh, entendemos que la visión del artista hoy eh, es alguien que precisamente trabaja con emociones todo el rato, lo que pasa que lo hace de una forma individual y también intuitiva, no, no pasa por un proceso estructurado, que algunos sí, algunos no, pero no necesariamente pasa por un proceso estructurado y además la forma en que emite sus emociones es la que le parece, pero todo ese ejercicio es muy individual. Eh, ¿Cómo hacemos arte colectivo? o sea Yo diría que la gestión cultural la podemos entender como una forma de la producción o el arte de generar colectividad, el arte de generar culturas colectivas. Y ese arte tiene que pensar en qué emociona a los colectivos que los mueve, igual que el artista tiene que pensar en qué le mueve a él. Y, y quizá eso parte de a la organización cultural que le mueve y qué le interesa. Y ahí volviendo al queremos sonreír, si ese es un ejercicio de arte colectivo que hemos hecho con, con Transit con toda la estructura de Transit con vosotros, eh, digamos, entre nosotros participando también, era, es un ejercicio de una, una obra que hemos generado colectivamente. Y, cómo, y, que, y, y el, el, el Círculo de Oro no es más que una herramienta que hemos podido usar para ponernos de acuerdo. Porque tenemos que encontrar estructuras que nos permitan hablar. Si no, seríamos como que tú me hablas en chino yo te hablo en inglés, es imposible que podamos hacer un ejercicio colectivo. Si tenemos idiomas comunes, después podemos generar eh, cosas juntos, ¿no? Y, y entonces el, el círculo de la estructura de valores no es más que un ejercicio de inteligencia colectiva. Es una herramienta más para hacer eso, que nos permite organizar a colectivos grandes, ¿no? Y, y, pero por eso pero lo relaciono como un ejercicio artístico porque el ejercicio artístico también es el de el de, el de emocionar el de mover el de cuestionar el de el de inquietar a, al público ¿no? y, y eso lo haces haciendo una reflexión sobre sobre también los valores primigenios ¿no? o los valores más íntimos que todos podamos tener bueno pues yo creo que si quieres cerrar la charla o último, un último consejo. Sí, so, solo un par de cosas. Eh, aquí había una pregunta de con dónde podemos consultar y ver esta campaña del Magma. No se produjo porque, muy a mi pesar, este también es uno de los capítulos más dolorosos de mi carrera porque justo en el momento en que íbamos a lanzarlo, en el momento en que íbamos a lanzarlo, se montó un, un follón de tres pares, que otro día os cuento, es muy divertido también anecdóticamente, pero eh, finalmente no se produjo lo cual fue una gran lástima, pero al menos os lo puedo contar eh, en, en estos sitios. Y, y, y, y nada, os, os quería invitar a poder usar esta herramienta eh, si os es útil y si a través de Tomás tenéis alguna duda, estoy contento de, de resolverla. Eh, y, y, y, y en fin, espero que, que os ayude en ese sentido y si os ha sido útil, fantástico. Y si no, pues espero que encontréis otras que también os sirvan para ello. Bueno, yo creo que mañana os mandaremos un email, un poco con reenviándos re esta sesión, algunas herramientas. Os compartiremos el vídeo de Simon Sinek, que es un poco el que teorizó sobre el círculo de oro, eh, y algún eh, material de Mark para, para que podáis trabajarlo y repasar esta, esta sesión. Seguimos adelante, eh, nos quedan dos masterclass por delante, os esperamos el martes a las 10 de la mañana con Julia López Varela eh, para, con su sesión donde nos, nos, nos invita a aprender de nuestra comunidad. Otra gran, otra gran reto en la planificación de proyectos culturales. Pues nos vemos el sábado con el, master, el, el webinar. Eh, los cuerpos, como os comentaba al principio de la charla un abrazo a todos sabéis que tenéis el méxico para bajo radar punto org para con, preguntar, contar si contarnos ya os habéis animado a, a hacer una primera versión mandarnos el círculo de oro o sea iremos dando feedback a los que se animen a, a trabajar y estamos con muchas ganas de, de ver vuestros estos avances. Por hoy lo dejamos. Eh, Marc, muchísimas gracias por contar por contar, con, por, con, contar contigo y, y por acompañarnos. Hasta gracias, pronto. Gracias Tomás por invitarme y saludos a, a México. He estado un par de veces y es un país maravilloso y espero poder volver eh, pronto.